Thank you. No os vais a creer, Robianos, la manera que hemos tenido de empezar el año. O sea, feliz año a todos, feliz Navidad, felices lo que tenga que ser a todos. Le hemos, eh, llevamos ahora mismo 12 minutos de programa y no le hemos dado a emitir. Y llevábamos 12 minutos pensando que estábamos transmitiendo y os hemos felicitado el año. Nos hemos felicitado el año entre nosotros y hemos hablado de muchas cosas. De hecho, hemos hecho algunas reflexiones súper interesantes. Y cuando habéis dicho, si no, estábamos, o sea, si hoy no había programa, es cuando se nos han encendido las alarmas. Y he mirado un botón que ponía empezar a emitir. Llevábamos 10 minutos hablando a lo nuestro. ¡Qué manera de expresar! Ay. Bueno, que vamos, a, vamos a, a recapitular, lo vamos a hacer así más rápido Mira, porque nos ha servido como de calentamiento eh, Yo empecé este programa hace 12 minutos eh, Diciendo que éramos que éramos una de dos o más, o más pobres que la resolución de las DK1 Porque éramos más pobres que las pesetas O es que los que hacían los visores, los fabricantes de visores Habían perdido por completo la realidad ¿no? Y vivían en otro mundo Porque con los precios que estaban haciendo Las cosas se habían ido ya de madre del consumidor no Así habíamos empezado Luego le había preguntado a Julio Julio, ¿qué te han traído los Reyes Magos? Y Julio ha respondido Que una bata de Baby Yoda Que era la cosa más friki que se me podía ocurrir Pero eso ha sido mi, mi regalo de una, una bata de Baby Yoda A lo que Ramón le ha contestado con ¿Qué te han traído a ti? Ahora no pero, se le oye ¿Que sí? que no, ¿No se le oye? Ahora, ¿por qué, ¿por qué no se le oye? Ramón, ¿no se te oye? No se te oye. ¿Qué manera más estupenda de, de empezar? O oh, sí, o oh, sí se le oye, o oh, oh, no se le oye, o oh, oh, sí se le oye. Sí, se te tiene que oír. ¿No? yo Yo no le oigo. Yo tampoco bueno pues sí como dicen rebobinando a lotenet ahora miramos ahora miramos porque a, a, a Ramón no se le oye es muy raro que no se le ¿eh? de todas maneras como porque... dice Joan en el chat this is the way this is the way this is the way manda, manda es lo que tiene el, el, el estar tanto tiempo de vacaciones ¿os ha pasado alguna vez que habéis llegado al trabajo después de las vacaciones y habéis mirado y ha dicho ¿y yo qué trabajaba aquí? ¿en qué trabajaba yo aquí? ¿qué tenía que hacer? <risa> pero o sea, bueno así nos ha pasado así nos ha pasado eh, sí hay, hay, hay un punto hay un punto que sepáis que hemos empezado con un que ha sido premonitorio, ¿eh? la verdad es que ha sido poner esto ha sido premonitorio, qué es lo que viene a decir. Hoy tiene pinta de ser una de las horas virtuales más deprimentes y anti de los últimos años. Eh, John, ¿para qué lo habrá hemos puesto? Ha sido poner esto. En ese momento cuando hemos puesto esto es cuando hemos dicho no estamos en directo y la hemos cagado y la hemos cagado. Bueno, pues sí, hoy, hoy, eh, hoy, sobre todo para Ramón hoy va a ser muy deprimente, Pero si no lo vamos a poder escuchar. Eh, yo creo que lo mejor que puede que puede hacer es eh, vuelve a llamar. A ver. De chat, ¿no? Ahora, me ahora a ver, a ver, está Ahora, ahora se te eh. escucha ya, ahora sí, si, sí, no ahora he sí. Nada, si, si no he hecho pues, nada. Pues eh, vamos a ver, ¿cómo queremos que funcione el metaverso si no somos capaces de hacer un programa entre tres? O sea, es, es, es, esto es lo que es, esto es lo que es. Pero bueno, vamos a vamos a hacer lo que teníamos que hacer, que bueno, es a mí de primero lo lo típico, lo, o sea, ¿qué tal? ropa interior y poca cosa. <risa> ropa interior. Es que mirad cómo hemos empezado, casi mejor que no hayáis escuchado cómo empezó el programa original, que era a uno le han traído una bata y a otro unos calcetines. Y digo, me cago en la mar. O sea, es que tenemos 75 años, o sea, es que esto ya Claro, ya tiene que tener unas pantuflas. Apaga y vámonos, que esto es un canal técnico, que es un canal. Mirad a mí lo que me han traído. Y ahora sí que os lo enseño. Eh, 60 kilos de servo que me estoy haciendo. Con una cosa que os cuento luego, que, va a mola, que, que mola un puñado. Y además, en mis vacaciones me he dedicado a hacer una con, con el cockpit, con el que corro, eh, unos ventiladores del tamaño de mi cabeza, que no me permiten ni respirar cuando se ponen. Y según aceleras, o sea, según la velocidad del coche, luego lo explico, luego lo explico. Pero bueno, que... ¿Y eso que tienes ahí a tu lado de...? Ah, y un, man, y un mando, mira. Y el mando, este me lo han traído también los Reyes. Y un sitio donde ponerlo. ¡Ja! Tengo más botones de lo que soy capaz de asumir, mentalmente. Yo no, ya... Pero bueno... Que espero que a vosotros, Robianos, os hayan traído algo más que calcetines y una bata. Eh, no sé, esto es un poco cuéntame, 1960, ha llegado aquí a Real Virtual. Eh, por lo menos que os hayan traído una calculadora, un Casio. Con, con, con eh, calculadora, pero o, programable eh, o algo, ¿no? Sí, que lo que sea, lo que sea. Venga, ahora ahora sí que sí, nos vamos a poner a la izquierda. Os hemos, eh, habíamos dicho que este programa íbamos a intentar hacerlo un pelín más deprisa de lo normal, porque como había mucha información y nos vamos a centrar casi exclusivamente no, no, bueno, en el CES. Y hemos empezado 12 minutos tarde. 12 minutos tarde, imaginaos o sea, esto lo que va a ser. En el CES, pero, pero esto convalida, ¿eh? Yo, mis 12 minutos nos no, lo tiene que pagar YouTube. Hemos hecho el canelo. Los 12 ¿no? minutos no. se, han, se acaban de comprimir en cuatro, ¿eh? que lo sepas. <risa> no, no. <risa> Venga, como ya, como yo, yo voy a hacer el inciso ese de, de qué ha pasado desde el último programa. ¿vale? A lo, o sea, vamos a ver los titulares de la última semana. A Rubén un stream deck. Un stream deck, muy bien. muy bien. Pues ya no puedes hacer la realización de este programa. Te vamos a pasar la realización de este programa. Y que lo hagas tú desde casa con un stream deck. No, un stream deck no. Un stream deck ¡Ah, un Steam Deck! ¡Ah, eso mola! Habían leído un Steam Deck y digo, ¿eso es lo que tenemos aquí? eso es la, esta, pues la, la mierda esta que tengo yo aquí, ¿no? eso, eso se ve aquí Ah, ¿sabes? Yo estaba pensando un rato sí. en lo que ha enseñado en Julio. ¿Ah, sí? Pues yo estaba... Claro, aquí iba por barrios. ¡Un Steam Deck! ¡Joder! ¡Joder, cómo mola! Es buen regalo ese de, de Reyes. Ya ves tú. Ya, ya está. A mí me la regalado vista cansada. Bueno, o sí sea, yo el último sí. Venga, programa... Vamos. sí MetaQuest 2 ha aumentado la velocidad de procesamiento. ¡Wow! ¡Magia! Eh, <ríe> bueno, no Meta movió hoy el tema de qué es la Meta Reality, qué es el Infinite de Display Plus, todo esto de Quest Pro, la regla mixta. Un rato. From lanzó el último capítulo de esta serie de TV en Oculus TV. Survive llegó a PlayStation VR, Play, el Vértigo 2. Eh, ...se actualizó la Demon Steam... que añadió soporte de controladores de movimiento... ...para no solo jugar con Hand Tracking... ...Primal Hand fue uno de los primeros juegos... ...que, vi, que conocimos que iba a llegar este año... ...ya hay otros que se han anunciado... ...que, que esto la cosa no descansa... ...y de pronto hay como si... Green Legends y demás... ...Mods de VR con Luke Ross con su AR 2.0... ...también Pico 4 Enterprise... ...se comentó que iba a llegar en enero la precompra... ...En Dream compró Near Light... ...Vertigo Games y Carbon Studio trabajan en el cooperativo de... de Wizard Dark Times... Y otra de las noticias que, que hubo, vaya liado un segundo. Eh, sí. La inocentada que comentábamos antes, Oscar, que hizo esa noticia, la inocentada de que destituían a Zuckerberg, que fuera el día que Cerrado Virtual tuvo récord de usuarios únicos. Sí. Eso <risa> lo voy a hacer ahí. Los 10 años que vamos a cumplir. Robianos. ¿Cómo puede en ser? La realidad, today podéis hacer sí, una web ¿cómo puede ¿Cómo puede máquina. ser? que una página donde nos dedicamos a intentar hacer las noticias con el máximo rigor posible, donde Gaby, Ramón, yo, toda la gente que está detrás haciendo las reviews queramos ser el, el, el, lo más pulcros para que no haya ningún error y que la noticia más leída, con los más usuarios que ha habido nunca, haya sido una noticia donde dan la patada falsa. A Zakenberg, tanta ganas, le tenemos a Meta, tantas, tantas ganas, que es lo que, mira, claro, lo hemos dicho antes, vamos a cambiar el nombre de Real Virtual, lo hemos decidido en esos 10 minutos que no estabais, eh, le, se va a llamar meta Metatrolas, a partir de ahora va a ser meta Metatrolas, ¿vale? Nos vamos a inventar, va, van a ser todas noticias falsas, salvo una que va a ser verdadera, y así todas las dice, semanas. Dice, John McClain que VR Today, o sea, VR Today, como en VR Today, pero. VR Today, pues eso, porque si lo que os va es el mambo de que lo que. Claro. También es verdad que es muy fácil, que es muy fácil, la gente? La única noticia de Real o Virtual que ha llegado a MNMA aportada fue la de que hizo Gaby sobre eh, que Carmax se la piraba de... de beta. Sí, pero esa es real, esa es real. Entonces, sí, eh, sí. imaginaros cómo están las aguas por ahí fuera, cuando sales de este canal, cuando sales de los canales habituales de la VR, las ganas que la le La gente tienen quiere a todos, sangre ¿eh? en la VR, ¿eh? La gente quiere, la gente quiere que se quemen las oficinas de Meta. Pero el problema está en que primero fueron a por Meta, luego iríais a ISA por HTC, luego iríamos, nos vamos a ponernos con las antorchas, a por Pimax, luego iríamos, y luego iríamos a por Real -O Virtual. Y ahí es donde hay que parar. O sea, todo tiene que haber un límite, ¿vale? O sea, no, no, no, pensar que somos. Todos compañeros, que nosotros no tenemos la culpa de nada, pero mm. bueno, de algo. Uh -huh. Vale, de algo Venga, pues termino con Meta y Pico, sus fiestas de Nochevieja que hicieron. Nuevo contenido para The Blue en verano de la no 2016, uh -huh. ese de la ballena y tal. Uh -huh. Luego también Gods of Gravity, uno de los primeros que llegó de a la tienda oficial de Quest, el emulador de PlayStation Portable, Sin Raider con Canción. The Walking Dead, el capítulo 1 y el segundo en la tienda de Pico, gran, o sea, gran juego, ¿no? Uh -huh. Lo mejor de SteamVR en ingresos brutos, que vimos ahí como había muchos juegos que ya conocemos, no estaba rematado <risa> el IVA, ni mucho menos. No, otros juegos que, que creemos que tienen éxito, sobre todo por por como vamos a ver ahora, por el tema de los, los premios RoF, que lo comento antes de los titulares, que está abierta todavía la votación, si no habéis votado os animo a que lo hagáis. Votar, porque canallas. Mañana, mañana se cierra y veremos a ver si no hacemos el directo mañana mismo lunes, porque según veo está la cosa ahí para el martes de chunga. Eh, espera, que, que nos están... John, eh, paciencia, no. Estos son los titulares antes de los titulares, son los antetitulares. Estos titulares vienen... Ahora, ahora ponemos los titulares. No hemos puesto titulares de antes porque no los tenemos. Esto es ¿qué pasó? Como capítulos anteriores, ¿no? Eso es, eso es. Eso es. Previously o es sea, ya... real o virtual, eh, pues esto. Y ahora ponemos las... Vale, y ahora vemos la a la última semana Exactamente Ya, entonces ahora sí Ahora sí Nos ponemos aquí a la izquierda Y nos ponemos los titulares de verdad Y esto es lo y que va es... a ir el programa de hoy Lo azulito Claro, el, el hardware en el CES es lo que más suele haber ¿no? Entonces por eso Vice XR Elite, Meganes, Tag Globe, Apple y Meta compran dos compañías de óptica Esto no es del CES Pero viene relacionado en hardware Y Apple XR pues esta filtración de The Information Que luego comentaremos Luego en la parte de software tenemos claro, Espera que están vacilando que nos están, ya sí. nos estáis vacilando habéis venido calentitos en el chat claro pues claro, claro pero yo, yo solo déjame decir esto si a uno le han regalado unas pantuflas y, unos, y al otro le han regalado una batita imagínate el nivel ¿eh? como estamos o sea que ya que hagamos pis es un milagro o sea... Eh, vale seguimos Sí, lo más vendido en, en Quest 2, que aprovechó que había ahí un tiempo que no llegaban juegos a la tienda Para ver un poquito ahí, y lo que pilló en ese momento es instantánea, nos daba Among Us, el primero Segundo Job Simulator, clasicazo, y luego Bond Lab, ¿vale? No, no vemos ahí tampoco Red de todo arriba, pero oye, bueno. esto va cambiando, ya sabéis Y esa fue la instantánea, con un tiempo de unas una semanas sin llegar juego a la tienda, como estaba el panorama luego tenemos Gorilla Tag, una de estas noticias raras que, que era un juego free to play y ha dejado de serlo en Steam, ¿vale? Y el tema que comentan es por porque se pasaba mucho tiempo arreglando los desarrolladores, el tema de hackeos y historias que pasaban y al final lo han hecho de pago pues, por 20 euros casi, ¿vale? 19 con... joder con el gorila, se han venido arriba Ahora, entonces ahora toda la chavalada, mamá, mamá, déjame 20 euros. ¿Para qué hijo? Pues para hacer el gorila dentro del... 19,50. Sí, pero esto en Steam, en Steam, ¿eh? En sigue siendo gratis. Pues se ve que mm. es más difícil hacer pues esos chetos, ¿no? De estos, como le dicen, los cheats <risa> No sé, cosas cosa sí, raras. Para, para quitarse eh, jugadores fantasma y cosas que, que hacen trampa y eso, ¿no? En Steam. Por eso es por lo que lo han hecho. Sí, te regalan de, cosas de cosméticos, de historia por, por contribuir y apoyar, ¿no? Pero, pero joder, es que uh, si lo quieres uh, probar, ya no puedes. Empecé. Tampoco te pierdes. Bueno, o no sé. Bueno, ya, sí. Ya, ya. A ver. <risa> a, a mí me parece bastante <risa> guay la locomoción claro. que tiene y, y está divertido el juego. Claro. O sea, tienes que tener bastante práctica en VR para no, no marearte, pero sí. Mejor que porros, en claro. En general está chulo. que ponéis el precio a 20 euros? Pues nos drogamos. ¿No? ese es el, el, el... Claro, luego tendremos la culpa de los desarrolladores de, de cobrar por. lo la... Claro, ha caído en la droga toda la juventud. ¿Por qué? Porque ponéis los juegos a 35 euros. Joder, qué, qué responsabilidad infinita que no, no, no. bueno. Pues sí, sí. Y luego tenemos la, la encuesta de Steam, que, que ya surgió del mes de diciembre, que no se ha movido el número de total de usuarios de VR dentro de Steam, sigue siendo 2,03. Pero lo que sí que se ha movido un poquito son subidas de Quest 2, pero la más alta, como veis ayer es de Windows Mixed Reality, que si os acordáis, HMP Verge 2 estuvo de oferta en Estados Unidos, principalmente. Aquí no, aquí no seguirían sí. cobrando una buena cantidad. Pero ahí estuvo grande oferta y parece que se ha notado un poquito en que no pierda, como solía ocurrir, que solía perder, sino que gane ese 0,32%. Luego también ha crecido un poco, pico 4, con 0,07. Y... Y pico, los visores de pico tienen un 1,24% del total de, de Steam. veis sí. ahí, o sea, es que tampoco hay grandes novedades. Es un poquito como. como, como Yo creo que. El, el, el, iba a poner aquí una foto, Yo voy a poner una foto, a ver si la tengo aquí. De, de ese, ese 0,23% que veis ahí de la subida de cuerdos 2, es por esto. ¡La familia! perdona que esto es como. Como somos abuelos, os salgo os saco la foto de la cartera. Yo abro la cartera y digo, Mía, mía, mi familia, mi familia. Yo voy a contar ahora la. la, la, la, si la, se juega la... En no se estándarón, ¿no? Coño, bueno, da igual. Pero, pero esto es. Este. <risa> mi padre, yo y mi hijo. Tres generaciones distintas jugando a la VR. Tres generaciones. hemos estado jugando al walk about <risa> mini golf. Que mi padre se ha cogido unos cabreos. Cada vez que le ganaba porque claro, le gana más porque, claro, dice, claro, es que el niño está todo el día el niño soy yo, el niño está todo el día con las gafas puestas y yo digo, pues, pues, pues, pues claro claro, llevamos mucho tiempo entonces claro, y le digo, pero papá, no tires el mando porque tira tira el palo, cuando falla me da y me va a tirar el palo, digo, no, que es el mando que es el mando, porque si tiras el mando te quedas sin él, tienes dos pero no mola, entonces, bueno pues, eh, que suben las suben las ya está Sí, pues sí, estoy fardando, en, claro que fardo en general, de familia virtual. Sí. Aumenta uh -huh. siempre la familia virtual, o sea que en mi familia también ha habido gente que, que de repente ha aparecido con un Cuestos estas no. navidades. ¿no? Es, entonces es crossplay, ¿no? El de Walkabout, ¿no? O sea, es que crossplay, entre... sí. sí. Es crossplay, se o puede la... jugar. Sí, sí, sí, sí. O sea que... Que, que muy bien, lo que no tienes es DLCs. Y claro, cuando yo puse esta foto, la puse ahí en WhatsApp, y o sea, en WhatsApp, en, en, en Twitter, y me retuiteó, la retuiteó esta gente de Wolf, Mini Wolf, el Wolf About. Y entonces, ya que digo, hombre, ya que, ya que me pones un mensaje directo. Te voy a preguntar directamente, ¿cuándo los DLCs para Pico? Porque yo quiero jugar a los mapas, a los hoyos uh -huh. de 20.000 leguas en el viaje submarino, de Mist, de todas estas cosas que tengo compradas en Quest, pero Pico no las tiene. Y dicen que en cuanto sea técnicamente posible. No sé qué significa eso. ¿Es que todavía no tienen DLC en Pico, puede ser. O sea, no tienen el software montado, la tienda para los desarrolladores o lo que sea, ¿no? Pues, joder. Pero no es técnicamente sí, posible. Si no, es, es cuando si Pico le dé la gana, porque ellos saben hacerlo, ¿sabes? Oh, claro. Claro. Bueno, pues eh, a luego hablamos de pico un ratito. El... Venga, vamos a más cositas. Juegos. Sí, luego Gran Turismo 7 será otro de los juegos de lanzamiento de PlayStation VR 2. B-Saber en tan desarrollo para PlayStation VR 2. Luego veremos qué más cosas dijeron en esos, en esos dos minutazos que hubo en el CES, porque no hubo más de, de PlayStation VR 2. Eh, Hitman 3 cambiará su nombre, e <coughs> incluirá gratis los dos primeros. Se va a llamar Hitman World of Assassination, ¿no? El mundo de, de la de asesinos. Mm, asesinatos. <risa> y, y, y, y, y, y bueno, y, y fue elegido el juego del año en Steam. El año pasado fue Cookie. Esto Simulator, es un ¿no? o sea, esto, esto Este de, año, esto pues eso, quiere... el, el juego de Ruby del Año no se presenta simplemente como una realidad normal. Este juego perfecciona la realidad aprovechando el medio de la realidad virtual y superando los límites del entorno virtual. Pero son imbéciles. Sí, sí, sí. Es los límites totales, sí. Pero son imbéciles, <risa> pero sí si es, joder, un juego. Y sí, cuando empiezas a hacer así con, con Un juego fallo. Los Rackdolls de los. Juego en los límites del entorno virtual, sí. Claro, eso pasa cuando no votáis. Como no vais a votar a los de real o virtual, pues saldrá el gorila, ¿sabes? El gorila tag, o saldrá el monjas o saldrá uno de esos. Y luego, si no habéis votado, no vale quejarse. No vale aquí venir Es que soy una mierda a los premios de Rob. Ya, pues, bueno, se votado. los otros nominados eran bon Love, green Gringel VR, Among Us y uno que es posible que mucha gente no lo conociera, como es Inside the Backrooms Yo no lo conocía, la verdad. ¿Y cómo ha llegado Pues, pues sí. eh, está claro que la gente ha votado al... a, a los juegos... A, al juego que le sonaba como un juego bueno de PC y ya está. Porque otra cosa... Hitman sí que está guay como juego de... De pantalla Así de que comedia, supongo comedia. que la gente sí. tenía como opción Among Us y Hitman A mí me da que esto es como los <risa> Oscars ¿no? Es como los Oscars, que sí. la gente vota sin haber visto las películas es, eh, Va a ser algo así Porque si no, no tiene sentido O sea, Si, uno, si ha jugado alguna vez a Hitman Lo nombras es que lo votes al, al juego más frustrante del año Entonces... Bueno, los premios de regalo virtual No va a ganar Hitman porque no está nominado Ya, que, ya, ya sabemos no, ya. que no se puede trolear Ahí está <risa> Ahí está Venga, seguimos. Venga. Pues luego tenemos Pathcraft para cuentos que llega el jueves 19 de enero. Este es de Vertigo Games y es tipo Lemmings, aunque lo desarrolla Devil Code. Vertigo Games lo publica. Y es tipo Lemmings con objetivos que tenemos que. O sea, que, que llevamos un personaje que hay que guiar y, y con cajas que la vamos poniendo. Y al final llegar del principal final, de Puzzle, podríamos decir. Ya os digo. Hay, de todo en VR hay varios, como el Cartoffel. O el Team Heart que llegará este año también. Pues aquí lo tenemos. Mm, Pathcraft. No, no sé yo. Vale. Bueno. Crafteo de caminos, ¿no? <risa> Vale. Dejémoslo ahí. Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Perdón, sí, no se le ve muy original porque sí que es verdad que hay varios juegos muy muy muy muy muy parecidos en VR. Por lo menos Pero, yo creo la, no sé. la, la, la patata el cartón las, las patatas las patatas que sea un potato pero bueno bueno, uh -huh. bueno ya, ya, le jugará, ya le jugará ya le jugarás tú un martes <risa> o, <Vale>. o tú <risa> <risa> Brun, Brun inaugura o sea, inaugurará su plataforma de Vr cultura el 10 de enero aquí con conciertos para artistas y en este caso lo, lo, el objetivo es ir lanzando primero yo conciertos y luego a partir del verano cualquier artista puede hacer lo suyo o sea, que nos conectemos ahí en esta especie de metaverso mundo virtual y disfrutar de, de conciertos en realidad virtual. De momento van a haber tres actuaciones, cada una de 10 minutos, de art distintos artistas, como ves aquí, MadSense, Le LeJuice y West7, que es pop, rap, hiperpop. Es lo que se espera para el 10. Porque no toda la realidad Desde virtual que... es matar en zombies. Pico, o sea, yo... En pico ah. tendréis ahí. Y ya. llegará a todas las plataformas, la plataforma esta, que es Broom, pero de momento el estreno es en pico. Vale, pues veremos, veremos a ver. Y hablando te... de, wow. de concierto, el 13 de enero, que es este viernes, tenemos ahí Calvin Harris a las 9 Z, a las 9 horas Central European Time, Z en España, a las 9. Y tenemos el concierto este, de, de, que lo hace en este caso Wave, son los creadores de los que ponen la plataforma. Y lo vamos a tener en pico, en el pico vídeo. Lo podremos ver todos los fines Ojo. de semana. O sea, no los... es sea, que, que acabe en directos. El... Bueno, en directo. Bueno, sí, en directo. Como la emisión, la primera emisión el 13 de enero, el 9. Y luego lo irán repitiendo a partir del día 14 a la, las 9 C, los sábados y domingos, en pico vídeo. Las ballenas en VR es eh, el tío que, joder, si, si la pudiera viajar al pasado y, y patentarlo, que cada vez que sería una ballena <risa> en, la, en la VR me pagaran pasta. Eh no Que no haya una sola historia sin ballenas en la VR. Sí, es así. Ballenas que flotan en ningún lado. Es que la es vallana. lo primero que se te ocurre cuando te das cuenta de que, de que ver la escala de las cosas en VR mola. vamos o a meter un, cosas grandes y un, que se un, muevan un, un, ahí. Pues, un, koala, un koala. Uno, uno pero perezoso. un koala no impresiona. Una ballena sí. Pero un koala cuando hombre, ves ahí... Anda, ¿se será por animales? Joder, tampoco vas a poner una chinchilla, pero puedes poner un... Pues no, no un, un koala gigante. Un koala, no sé. <risa> bueno, ballenas. Es que todo... Si no no es por nada, es to, Todo el que saca ballenas se acaba hundiendo en la miseria. Y si no, que se lo digan al de la ballena más famosa de, de la AR. ¿no? Bueno, <risa> da igual. Sí. El, pues nada, conciertos. Mola, conciertos. Y luego la última, lo del CES 2023, nuevo episodio fantástico y metaverso Mañana en la web tendréis una noticia resumen del CES. Eso es como... Muchas cositas. Así que ya ahí se verá mal. Bueno, y hoy hablaremos cosas. Así que podemos saltar ya a lo que te has previsto, Oscar. O tus titulares o lo que bueno, sea. Bueno, claro, sí, los, los titulares. Dejadme que os diga una cosa. Eh, en tal día como hoy de hace un ratito, eh, el no, esto fue el 20, el 20 de diciembre casi, eh, saca, ¿sabéis la que le está cayendo a Meta en general? con Tampoco que, que, que no, falte un programa de real virtual sin que le demos un Zasca a Meta, pero eh, sabéis la que le está cayendo a Meta, eh, entonces sale Bosworth, que es ese hombre que le encantan hacer los amas y hablar de fotografía, y sale a hacer y, y sale un post enorme diciendo todavía creemos que sigue en el futuro, o sea que, que el futuro sigue siendo posible. Y entonces hace el tío un resumen de todo lo que están haciendo. Adivinar qué palabra no ha dicho en todo el texto, que es súper largo el texto. Adivinar qué palabra no, no ha dicho. Como me la has spoileado antes. Ya lo claro, pero no lo digas, no lo digas, diga. no lo no, digas. yo estoy callado, yo estoy callado. Vale. Gente que estáis ahí robianos, gracias a todos por pasaros. Eh, <risa> ahí lo, ya te lo han acertado. <risa> bueno, John, metaverso, ni una sola vez. Eh, lo he metido en un programa de esos online que te dice las palabras que más se repiten en el texto. VR, 17 veces. Meta, 15 veces. New 15 veces, Reality 13 veces More, o sea más 12 veces, El Futuro 10 veces Twitter. Devices Technology AR solo 8 veces, una empresa que debe, en, en principio iba a sacar un visor de AR también, Quest solo 8 veces ¿no? ¿Eh? DisplayPort tampoco lo han dicho, ¿no? DisplayPort tampoco, DisplayPort no lo han dicho de hecho le sale urticaria, si lo dice le, le entra ahí un tembleque, ¿no? pero es surrealista en serio, ¿eh? es surrealista yo esto no me lo esperaba o sea que supuestamente el panfleto, el manifiesto, donde vas a resumir todo lo que has hecho en el año y que sigues apostando por el futuro, que no diga ni una sola vez la palabra metaverso, es, es un pedazo de, de mensaje a, a... no sé, o sea, es una declaración de intenciones tan grande, tan burda. Nos han dado la plasta tanto con el metaverso que ahora en el texto no lo pongan, que da un poco de vergüenza ajena decir, pero vosotros ¿a qué estáis jugando? O sea, no puede ser no podéis pasar de 0 a 100 y de 100 a 0 otra vez, ¿no? Bueno, pues que sepáis de, de Horizon de Horizon si ¿sí hablaron, ¿no? ¿O no? Sí, pero no está ni en las 6 no, no, primeras No, no, no, no, no, mucho, no. He llegado a 6 porque tampoco iba cuestión de, de tampoco hacer mención a Horizon Nada, un un... Vale, se queda ahí o sea, meta Ahora que va a volver a cambiar de nombre, ¿no? Pues eh, volverá a ser Facebook, como dijimos en el, en el artículo ese que escribimos. ¿No? Pues Meta, pues vuelve a Facebook. Pues, pues, pues, pues ya está. Eh, otra noticia, otra más otra de 10... noticia diez. que llegará a, a, a menearme. <risa> <risa> otra, efectivamente. Más de 10 millones de personas se han bajado la aplicación de MetaQuest a lo largo del 2022. Más de 10 millones de personas. Yo solo quiero decir que esto no hace... Absolutamente nada de, de... O sea, esto no vale para nada eh, Esto puede ser como que no puede ser Te lo digo porque yo tengo una aplicación Mi aplicación está en Itch Y en Itch eh, se la han bajado Yo que sé Pues del... ocho veces más De la gente que la ha comprado 10 veces más de la gente que la ha comprado O sea... Pff. El que se la compra se pero, la baja y se la baja un colega. Pero porque se la, baja... se la baja varias veces, claro. Hombre, claro, pues se la baja dos veces, para tablet, para tal, para el ordenador, luego se la baja mm. otro colega, luego se la baja... Ay, es que no, no me. Pero no sirve sé". para que luego hagan los típicos superdata bueno, estos, ¿no? De... Esto es lo que sirve, esto es lo que sirve. Viniendo del 2019, veis ahí cómo va subiendo, poquito a poco va subiendo, hasta el 2022, donde hay un, el, el gran pico, ¿no? 8 millones de, de descargas. Y solo ha habido 2 millones de descargas desde el 21 hasta el 22, ¿no? Cuando hubo 5 millones de descargas desde el 20 hasta el 21. O sea, en realidad, la gente se lo está descargando menos. Está muy bien que se lo sigan descargando. Los picos, eh, bien, oye, pues eh, seguramente sea parecido a otras cosas de, de otros ámbitos. Sí, se aprecia ¿no? ahí la caída desde que cambiaron el precio, ¿eh? Como, sí, sí. Como claro, cae ahí. Es que, y luego, es que como son... regalaron ya cosas, como es el tema de los juegos que regalaron, ¿no? 100.000 cuatro 4, Pues sí, eh, el caso es que... Por cierto, que eh, en, otro, en otro momento de vergüenza ajena muy grande en mi familia, le compro las cuestas a mi padre, se las regalo y meto su usuario y las activo sin meter el código. Bien, el referido. Bien, bien, bien. Y me di cuenta en ese momento. Pero bueno, estaba hablando con Meta y me han dicho que me pueden dar a mí los 30 dólares, que a mi padre no, a mí sí. Por lo menos la mitad, que nos dan la mitad. Soy imbécil. Eso es lo que pasa. Bueno, eh, el consumo. Eh, esto es lo que dicen. Estas son las lo, A ver, de lo que se habla en el mundillo, esas cosas de gente que pone pasta, que quiere recuperar pasta, todo eso que no somos nosotros, que solo gastamos. Pues eso, los que quieren ganar pasta con esto dicen que en el 22 estamos en 26 millones de una base instalada de 26 millones de visores en general. No sé yo, ¿eh? Que no sé yo. Y que en el 2027, <risa> o sea, se, dentro de. La friolera de una interminable paso Qué de coña, años. ¿no? Sí, pero vamos, a, ver, a saber. Tenemos que llegar a 72 millones. Uf, mm. Yo esto me recuerda como en 2016 veíamos que 2020 iba a ser la caña y, y luego, pues, pues eso. somos los que somos, poco a poco, cada vez somos más. Mm. Yeah en fin, bueno, pues eso, que sabéis que? ojalá, que, no, ojalá me equivoque ya sabes, ojalá, ojalá, ojalá, ojalá nos equivoquemos <risas> veremos el año que viene, porque esto siempre es optimista esto nunca baja, bueno, del 18 al 19 bajó, no sé estas cosas que tienen la, los big data, que no, ellos ellos lo, tal, bueno, más noticias que han sido noticias estos, estos últimos sí, días, pero, pero... Son, son activos, claro, que no son Sí, sí, no son, son en activos. Cajón, claro, claro. Claro, en principio son activos. Eh, Tomato Galaxy es la primera empresa, y esto porque lo traigo, porque esto es un tomate y, la, y el mundo es un, es un plof. Pero Tomato Galaxy es el primer, la primera empresa de verdad que ha creado un mundo en Horizon. La primera. Son tres mundos que podéis entrar. La publicidad brilla por su ausencia, pues yo esto me he enterado en una cosa de esas, de una newsletter, de una newsletter, de no sé, de tal, y entonces aparece ahí. tomato tomato ese 3 en Horizon nos ponéis, y es el primero que habla de cómo se puede hacer una página, o sea, de cómo se puede hacer ese metaverso, cómo te puedes enterar de cosas de esa empresa a través de un plano virtual. Yo creo que es un error ahora mismo que nadie esté haciendo estas cosas. O sea, tenemos PSVR2, tenemos el CES. ¿Cómo puede ser que el CES, con su gran, gran eh, publicidad de esto es lo más de la tecnología, no tenga un sitio en algún. Me da igual, en Alt Space, en VRChat, en algún sitio donde puedas ir ¿Cómo? virtualmente a darte una vuelta. Como el Tokyo Game ¿no? Como el, el Tokyo, Tokyo... Show, que fue maravilloso. Sí, el Tokyo Game que era espectacular. Uh -huh. Claro. Pues, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo, ¿cómo nos siguen vendiendo las motos? ¿No? Del metaverso, metaverso, esto soy el metaverso. Por cierto, que el otro día eh, supe que hay una que hay una jefa del metaverso que se llama Johanna Popper. Eh, eh, que, o sea, ¿quién la ha puesto? ¿Quién la ha votado? ¿Quién, quién ha decidido que esa mujer esté ahí? O sea, ya, ya hay gente en el metaverso flotando y ni siquiera existe el metaverso. Bueno, pues, eh, es una eh, desaprovechamos todas estas cosas. Poder decirle yo a mi padre, mira papá, ahora que tienes las quest, te puedes poner las quest y ir al CES a ver algunas cosas. No puedo. Puedes, no puedes. Por eso eh, esto va a tardar. Más, me río yo de lo que va a tardar. Eh, hubo gente, que no sé si alguno de vosotros... A mí también me interesa que... Que se ha recordado eso del, del robot, Oscar, ¿te acuerdas? El pues, claro. del... El El El, el robot Julio se de, te queda... El te te estás diluyendo en, sí, entre, vas a entre, entre los bits. Se te ha quedado ahí un... Bueno, ahora ahora, ahora vamos. Hola. Sí, si no, si no, volvemos a llamar. El... <risas> en fin de año hubo gente, ya sabéis, cada fin de año, lo normal es reunirse entre amigos, entre familia, pero hay gente que una de dos o por trabajo no puede o porque ha decidido, como forma personal, alejarse de la gente y, y pasar su ratito en, en otro sitio. Ha habido periodistas y ha habido gente que la pasó en fin de año, y las Navidades las ha pasado en realidad virtual. Y me ha gustado mucho el artículo, por ejemplo, el artículo que ha escrito el New York Times, cuaderno de reportero, este hombre, dice, encontrar comunidad y libertad en la pista de baile virtual. Este se metió en, en, en las raves de fin de año que hicieron en, en realidad virtual, donde conoció a muchísima gente, mira, jo, esto esto es un selfie, esto es... Yo, esto Debe ir a, a tres. Eso sí es metaverso. Sí es esto, metaverso. Esto, esto, claro que es metaverso, pero yo no sé qué sala aguanta esto, pero guay. Eh, con muchos brillitos y muchas cositas, y el tío estaba encantado. Y estuvo allí haciendo la entrevista a la gente. ¿Vale? Y dentro de esa entrevista la gente me ha gustado Porque está muy bien escrito Dice, como la tecnología es relativamente nueva No se ha investigado mucho el efecto a largo plazo Estas cosas las vamos a hablar alguna vez Dice, he pasado tanto tiempo en VRChat Eso os decía alguien aquí en entrevista Cerca de 4.000 horas Dice, que tengo sueños que transcurren en realidad virtual Dice, a veces paso 12 horas en realidad virtual Y luego, cuando salgo de ella Sigo viendo el simbolito Del micrófono mudo en mi visión Eso mola, eso es como cuando yo me dormía Jugando al Tetris que te metías en la cama y seguías viendo las bajar las, las ¿no? eh, pues esto es así eh, esto estaba a mí, muy... a mí me ha pasado eso de soñar que estoy eh, con Minecraft que ah, también claro, un tornazo de horas claro claro claro pues a muerte y, eh, por ejemplo otro que bueno pues eh, no se sentía apoyado por su familia conservadora en cuanto a su sexo dice y empezaron a experimentar con su expresión de género y les ayuda a coger confianza para empezar a presentarse de forma diferente también en la vida real, en los momentos difíciles. Me reíce en este juego. Es una de las cosas más interesantes que tiene el, el, el tema de los avatares, de, del género y, y de la personalidad y todo esto. Mola mucho. ¿No? Entonces, bueno, que no os quiero dar la plata. Leéroslo porque está muy interesante. ¿No? A otro que le habían diagnosticado artritis y que era un DJ y que la única manera que tiene hacerlo ahora es ponerse las gafas y hacer de DJ eh, con unos mandos especiales que le han hecho. O sea que... Que muchísimo. Qué y para guay. terminar, sí que es verdad que decía que la realidad virtual nunca jamás, dicen ellos, reemplazará las discotecas de la vida real. Lo digo por si alguno de vosotros es padre, que no piense que su hijo va, va, va a morir dentro de la VR sin ver a nadie más, nunca más. No, no. En, en última instancia, la realidad virtual es solo otra cosa entre la que se puede elegir. Solo otra cosa. Sí, es como los ya veremos, ya libros electrónicos el y los libros físicos. No nos claro, sustituyen eso. a los otros, se complementan y claro. existen simultáneamente, ¿no? Pues Otros que hicieron otra fiesta fueron al Tour eh, Alt Space eh, 2022, la RAVE, y eh, la hizo aquí eh, <ríe> el Saquino Lil, que, que yo no sé, esta gente cómo se mete. Me gustaría saber. Esta fue la saber... fiesta de meta, ¿no? Esta fue la fiesta de meta, sí. Que debió ser, pues no sé, sexo, drogas y rock and roll. O sea, a mí me gustaría ver lo que no se vio ahí detrás, ¿no? Porque para eso es lo que no debían enseñar. Porque esto tiene que ser un despibor. Pues o sea, esto Esto es como. Y si yo es que, que no me enteré si no me habría metido en estas Hombre, cosas. Ahí, <risa> Todavía había sido la, la leche. La leche. Yo estaba eh, ahí cogiendo bueno. agujetas en la mandíbula de masticar. No pude, no pude entrar en la uber. Calientan motores los medios oficiales de, o generalistas. CENET, millones de usuarios, millones de lectores. Sacó 2023 podría ser el año decisivo del metaverso. O sea que ya se están volviendo otra vez a, a meter presión. Eh, una empresa ha decidido, una empresa aeroespacial ha decidido cancelar cua, la compra de 40.000 visores sea, el que compra uno comprado 40.000 uno detrás de otro puestos en una caja. imaginaron lo que es eso. Configurar los 40.000, los 40.000 referidos de eso o sea, te dan todo el catálogo entero si, si metes 40.000 referidos y dicen que, ¿por qué? porque alguien les enseñó esto y les enseñó estas gafas y dijeron, pues fuera nos compramos estas en vez de las 40.000 de las Quest no sé qué vieron sinceramente, porque sabéis que aquí somos muy críticos con esto pero esto es como una especie de Google Glass o algo así esto es como una especie de Google sí pero que todavía está en, en, en, en pañales, ¿no? Todavía está en los calzoncillos que os han regalado en Navidad Pues están por ahí Uf, Será no, que el caso de uso que querían hacer, esto se lo soluciona, claro Y es más menos engorroso mm, Pues no sé Pero vamos, 40.000 Llama tú a Amazon Oye, que había comprado 40.000, que ya no lo quiero 12 camiones que te traen. Te espera un teleprompter, pone. <risa> bueno, o sea. bueno, el metaverso no tiene una pierna donde sostenerse. estaba muy bien. Este artículo viene en Wired. Son de estos últimos que, que, que te hacen reflexionar. Dice que, en, que este, el, el Daniel Borstein eh, hizo un... un, un llamó pseudo, pseudo evento a descubrir un evento que solo existía para ser cubierto por los medios. Y eso es lo que dice que es el metaverso últimamente. ¿no? Que todas estas cosas son solo para que nosotros y los youtubers y gente, player, ¿no? con, sí, eso es, <risa> gente que hable solo de, de esto, porque en realidad no va a ningún lado. Y que lo único que hace es extracción de riqueza. Yo es que me siento muy identificado con estos mensajes porque ya sabéis que aquí somos muy críticos en real virtual. Y bueno, pues eh, son mensajes solo para revolucionar, que es, bueno, luego lo, lo hablamos, ¿no? Tienen demasiado dinero para gastar en malas ideas. Me ha encantado esa frase. Demasiado dinero para gastar en malas ideas. Pues efectivamente, cuando tienes tanto dinero... A lo mejor no tiene. Bueno, o quizá, hay, yo qué sí. sé, que esto va paso a paso. Esto no, no es el metaverso, metaverso, ya sabemos, ¿no? Ya lo claro. sabemos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Bueno, el, eh, a Meta le han zumbado bien. Estaba, mientras estábamos de vacaciones, le sonó el teléfono a Zuckerberg y le dijeron, te acaban de clavar una multa de 360 millones de euros porque no nos creemos nada de lo que nos has dicho, ha dicho la Unión Europea. Así que, 360 millones de euros. Pronto pago, serán 300 millones, pero no se lo, paga, no se lo quita nadie así que nada, y lo último y ya empezamos a hablar del CES y de todo lo que ha salido, en hardware es que me ha salido me ha salido esta noticia que salió el otro día, el 7 de enero dice, Intel se alía con MetaQuest para bajar las latencias y no tener cables eh, sobre Wi-Fi hombre, está claro, porque si tienes Wi-Fi y tienes cable ahí falla algo entonces, ¿por qué sacamos esto? porque parece ser que se ha armado algo de revuelo los cacharritos estos vienen existiendo desde hace <coughs> mucho tiempo o sea, que no se han inventado nada ahora mismo, El doble, la doble conexión en principio debería ser 5 GHz, 5,4, o sea, 5 más el 2,4, y si tiene 6 más 6, o sea, lo que se llama bonding o agregación de, de tal, pero está por ver que esto funcione. Porque yo creo esto solo va a funcionar con los chips de Intel que tengan dentro... Una cosa que se llama CNVI Versión 2, esta es la 1 Pues la versión 2 Dentro del chip del Intel viene esto Y luego tienes que comprarle una plaquita M2 En slot M2 Para que haga de antenita y de amplificador y tal Si, perdón, si vuestro chipset No tiene esto, que no lo va a tener A no ser que os hayan traído los reyes magos un Intel 12 O 13 No lo tiene Entonces todo esto es un poco, una vez más El humillo Que huele ahí, ¿no? poco el humillo del marketing que haces. Uy, pues sí, parece que huele a, a algo raro, ¿no? Dice, ahora es y te pone ahí 6 gigahercios o 5 gigahercios más 2,4. No tiene por qué ser agregación. Solo sé, se, o sea, lo, lo que esto puede funcionar a que tú hables con el procesador directamente y que el otro, el 2,4, se haga para que tu hijo se paje las películas. Una cosa así. Pero en realidad está por ver que funcione, yo creo que no va a funcionar, eh, las dos a la vez. Pero eso tenemos que verlo, porque hay muy poca documentación de esto. ¿eh? Si os ponéis a leerlo, hay muy poquita documentación. Así que, con esto, abrimos las puertas del CES. Se abren así, y vemos ahí un montón de gente bah, enseñando como los, como los mercados persas. Ahí, todos gritando para <risa> ver quién, ¿no? Pues entramos en el... En el y entramos de, de lleno, ¿no? Uh, espera, si no se nos va a olvidar. ¿El qué? El que ¿Qué le iba a decir los titulares y se me ha olvidado. Lo de Sharp. Ah, pero Sharp lo tengo yo luego. Habla, habla. O sea, ah, vale, di, empieza vale, con venga, esto. Venga. Luego vengo otro SARP. Vale. Venga, ok. Pues nada, pues vamos con este que ya sabéis que, que nos hablaron hace meses mostrando trocitos como hacía HTC y luego se filtró todo como siempre suele pasar, ¿no? Porque acordaros que se filtró. Se filtró. Había una tienda que tenía incluso el precio que era creo que exacto o similar. Vamos. Mm -hmm. Al final, ByFXR Elite, visor para la élite, como muchos bromeáis. Pues sí. Mil... 419 euros la precompra desde la página oficial desde Europa y te regalan cinco juegos concretamente eh, te regalan eh, Sí, segundo Gringel VR, Les Body Combat, Unplugged, Air Guitar, Fitmin XR y Gleans. Estos dos últimos no son juegos en sí, son bueno otro tipo de aplicaciones. Pero oye. Vive XR Elite, ya os digo, 1419 euros. Es un visor standalone, PCVR, sin display board, por streaming, por cable o por wifi, por wifi 6E, también tiene 6E. Y tiene ajuste de diostrías, distancia, sí. ajuste de la pupilar, como veis ahí ahora mismo. Es básicamente el Flow como ya comentábamos, o lo que sí. le puedes cambiar por detrás para ponerle es lo mismo. el ajuste con, con una batería trasera que te da dos horas. O lo puedes conectar, como el bike flow, me refiero, en modo gafas, y conectarle por el USB que lleva a una, a una toma de energía, ¿no? Para que no te quedes sin sí. para usarlo, ¿no? Si no, no, lo no tienes autonomía, ¿no? Es, es como el bike flow, pero tiene más resolución que bike flow y más FOB, en teoría, ¿no? No es, no es sí, difícil 2K, ¿eh? tener más resolución 2, que esto, ¿no? <risa> no es <difícil. risa> sí, es 2, 2K por ojo. Oh, tiene oh, la, FOB oh, la, la. 110 grados, comenta, 90 hercios de, de tasa de refresco. El, X, o sea, el XR2 el normal, no lleva el de, el de Quest Pro 8 GB de RAM, sensor de profundidad, eso sí que es verdad que no lo tiene Quest Pro, por ejemplo eso más. realidad mixta el... color con cámara RGB 16 megapíxeles lleva sus auriculares con bajos mejorados, que según comentan pues no necesitarás ponerle otros auriculares porque tendrá una experiencia suficiente, 625 gramos con la batería incluida ¿vale? que pesa le podrás acoplar cuando los lancen este año El eso. seguimiento ocular y facial eso, Como que, veis ahí La analizica. la nanisica sí, parece sí, gonzo Parece de... gonzo de los tele... Para, para que, pe... que puedas abrir pe la, la boca <ríe> <Con> todo avatar <ríe> Mola eh... Sí, sí, sí Va a tener su tienda standalone, Que ya la tenían en Viper Va a haber más de 100 juegos Con aplicaciones también mezcladas Como Virtual Desktop también eh, y una novedad, por ejemplo, Ubris. Ubris va a tener versión estándar también. Ya sabéis, Ubris este nuevo. También llegará Ever Invasion, estará D.M.O., Unplugged, como he dicho, Fitter Gun, que también es español, Les mismo Body Combat, Yuki. También habrá juegos de realidad mixta como Edge Escape. Y ahí estáis viendo las fotos, que el controlador, como veis, es con aro, basado en Inside Out, las cámaras del visor que lleva cuatro están los mandos y pues bueno tendrá sus límites, tiene dos cámaras en los laterales y dos en el frente como está la foto pero esto es como era lo de la canción esta de un, dos, tres, un pasito para adelante María, un, dos, tres un pasito para atrás ¿no? esto es como damos un pasito para adelante, damos un pasito para atrás, yo sinceramente me da una pereza hacer análisis de visores que no te dicen lo diferente que pueden llegar a ser sino que te, o sea, el anuncio el primer anuncio que yo vi de esto es de meo me estás vendiendo un visor parecido a otros otra vez para jugar otra vez a lo mismo con la misma marketing o sea me puedes por lo menos quest pro proponía otra cosa cuando sale quest pro acordaros y no es por, por defenderlo que sabéis que aquí somos eh, críticos con todo pero cuando sale quest pro sale a una chica tocando el piano y dice, ahora me pongo las gafas y vamos a hacer no sé qué. A otra que se pone a diseñar un patinete. A otra que se pone a hacer un no sé qué. Por lo menos estás diciendo, si compras este visor, lo asocias a un grupo específico de, no sé, de trabajo, un grupo, un, una, una, una necesidad que pero, quieres cumplir. Pero es ¿no? que este, ellos lo están enfocando a consumidores. Porque, porque esto es una va mierda, una edición, con todo el sí, sí, va, Ya, ya, va a haber una edición para empresas este año que anunciarán los detalles que supongo que llegará al seguimiento... Pero rural, 1.400 parcial. euros no es de consumo, eso de primeras. Claro, ya, ya, pero... No es, es, es de consumo. Pero ellos es, es para, es para el consumidores, problema. según ellos. Y, pero y ¿qué consumidores que los, los parte, de dónde? De Arabia Justifica, Ya sabes tú cómo justifica esto. Ellos dicen que el producto no es el cliente, que el, que el producto es el producto. Claro. Pero es que entonces eso te vale, claro, aunque, claro. aunque valga 6.000 o claro, 12.000 dólares. Es que, ¿no? El público ver, lo de, no si, va a Que no. si tú tienes una tienda puedas bajar lo que hace PlayStation, ¿no? Puedas bajar el coste de los productos que vendes para que luego saque el dinero, o como hacen en otras, en otras cosas, como las impresoras, ¿no? Te, te bajan el precio de impresoras, impresora y te cobran luego los, los consumibles, ¿no? Pues aquí lo mismo con los juegos, ¿no? Pero, joder, tú tienes tu tienda, tienes tu historia. A mí la privacidad, yo lo he dicho también por, por la web, ¿no? Por los comentarios. O sea, yo no lo veo, la verdad. Yo, como decíais vosotros, yo creo que esto es otro tino en el pie, pero bueno, quizá me equivoque. Eh, Julio, Julio, de, de, por el, de... por el... ¿qué piensas? A ver, eh, yo sí que me gastaría 1.400 euros en un visor así de cómodo, eh, con buena calidad de imagen, con lentes guays y para, si pudiera usarlo, por ejemplo, para jugar en PC, bien, pero <risa> sin Displayport, <risa> para mí es tiro en el pie, o sea, no, no, pueden, no pueden dejar tirados a... O sea, ¿por qué Porque hacen un, un visor que... Sí que podría ir orientado a, a, a los entusiastas de la VR que realmente deja a los entusiastas de la VR fuera de la ecuación. Pues sí, tiro en el pie, la verdad. Pero es que te vuelvo a repetir que esto tienes que sacarlo con una batería de software original, diciendo También, con mi. Pero... ¿no? O sea, con mis funciones, con mis sensores. Los sensores siempre hemos hablado. Las gafas es un cúmulo de sensores. Bien, esos sensores. Tienen que tener un software que les acompañe para poder hacer cosas. Si me vas a vender un visor exactamente igual a lo que hay ahora a un precio que se sale de madre y cuando digo exactamente igual es que estamos hablando de una resolución de 1920 sí, es que son, son, por 1920. Son prácticamente 1000 euros más que Pico 4 mm. los dos tienen lente Lenten Pack Cake o sea, Los dos tienen, bueno de hecho una ergonomía eh, similar. ¿no? Tiene, más tiene. tiene más resolución tiene eh, más resolución Pico 4 que, que Vive tiene más eh, DP, o sea eh, PPDs tiene el mismo o más eh, eh, FOP eh, pico que by XR Elite. Es que ¿a qué estamos jugando? ¿Por qué sacan esto? O sea, te, sí. te lo juro, me encantaría porque todos trabajamos en, y todos hemos eh, estado en empresas. Yo estoy en empresas grandes y, y es que esto es que esto alguien tiene que ponerles un freno de decir tan lejos estáis. A lo mejor en el mercado que juegan ellos que es otro mercado que nosotros no conocemos se dan palmas con las orejas con esto, claro, yo no he hablado con la gente que compra los visores en China la gente pudiente de China, la gente pudiente de Oriente, la gente pudiente de Arabia Saudí, que a lo mejor estos son como pipas para ellos, pero si quieres vender esto en los Tier que al final tienen, generan negocio, Alemania España, Francia, Italia Sudamérica o sea, esto tienes que intentar venderlo en Argentina tienes que intentar venderlo en Perú, en Chile o sea, eh, por favor ¿dónde vamos con esto? a estos precios. Si me sacas 1.400 euros, tienes que darme la leche en verso. O sea, ya no los 1.800, porque creo que Quest Pro se ha pegado, se va a pegar al leñazo igual. ¿Quién se compra estas cosas? De verdad, ¿quién se las compra? ¿O, ¿O qué lo hacen? Estos son eventos, como llamábamos antes, eventos solo para nosotros, para gente que hablamos de estas cosas. O sea, saca esto y nos lo mandarán a nosotros, se lo mandarán a Paco, a Alejandro, a Jugón, a todos, ¿no? Para que os hablemos de algo que no vais a comprar. Entonces, ¿yo ¿para qué hablo de esto? No, no sé. Mm. Bueno, siempre hay. Y yo, quien, otra cosa quien que. lo compran, que ¿no? Que ¿no? Como Barrio no Aero, sé. ¿no? Barrio Aero también. Ya, es pero porque, porque Barrio Aero, 4, Aero tiene. Sí, cuatro o 5. Es gente que no porque tiene un PC del copón, quiere la experiencia de VR posible y se compran estos visores. Pero es que esto no te da la mejor experiencia de VR posible. Claro. O sea, en ningún aspecto, salvo en comodidad, quizá. No, ni siquiera, ni siquiera, porque, porque a ver, ya hay otros visores iguales de cómodos y PlayStation VR2 va a venir con el mismo strap cómodo. O sea, si tú. Eh, yo tengo Barrio aéreo y estoy encantado y ahora mismo no lo cambiaba y él me tira un año con Barrio aéreo y no lo quiero cambiar y quiero hacer un reportaje, o sea, un artículo de por qué no lo quiero cambiar y estoy la más de contento. Con todos sus fallos, con sus aberraciones, con su aberración eh, cromática, con sus cosas raras, con su pérdida a veces de tracking. Pero es que me da algo que no me ofrece ninguno más. Y es tal resolución, tal densidad de, de, de píxeles, que es que cuando me pongo luego otra cosa digo, ¡jo, qué pena! Y entonces veo mucho más lejos, lo hemos hablado mil veces, de, de, de el por qué es necesario los PPDs. Entonces, eh, eso sí, dices, pagas ese dinero y te y, y, y recibes a cambio. Esto pagas, esto y ¿qué tienes otra vez? Lo mismo que te estaba vendiendo con Focus, que no lo conozco a nadie que tenga Focus a mi alrededor, salvo, y eso lo hablábamos esta mañana en, en la empresa, desarrolladores los desarrolladores que somos cautivos. Y ese es el problema. HTC, sí. mañana salen unos trackers y HTC se hunde. Mañana saca Quest unos trackers, mañana saca Pico unos trackers, o Pimax unos trackers suyos, a mitad de precio y hay muchos desarrolladores que a lo mejor nos íbamos de HTC porque es un mercado cautivo, no tienes otra cosa, si va a hacer experiencias con trackers, necesitan los trackers y ya necesitan los lighthouse, y ya mm. todo es el ecosistema HTC, el primero que llegue y se cargue ese ecosistema HTC se hunde en la miseria, ¿por qué te vas a tener que comprar gafas de esta pasta? ¿por qué te vas a tener que comprar esos trackers de esta pasta? entonces yo creo que juegan a eso, que es un mercado cautivo te tenemos a los desarrolladores ahí bueno pues chicos pues bueno. en esa parte, porque aquí ya se, se quitan a Valve de en medio por el Lighthouse, por el tema de que es Inside Out y, y es compatible también con su Vive Cubis, este de la, de la muñeca, que, que hace que el tracking de mano pues vaya mejor mm. y te da también la posibilidad de traquear otros objetos como los trackers y también lo puedes Pero conectar no, al eh... teléfono Android, este del XRGT para ver contenido multimedia ah, por tú, con el teléfono, es lo que estaba esperando <risa> y yo. No, no lo mencionan, sí, sí, pero, pero Flow, la, la claro. cámara que tiene para, para realidad aumentada es una cámara única en el centro o sea que va a ser como pico, va a ser una realidad aumentada eh, que no es, no es estéreo y tiene un sensor de 3D que deberían utilizarlo para recrear el, la profundidad de la, de la escena pero que no creo que lo usen para eso, porque realmente no tiene la resolución suficiente y no coincide la, la resolución de, de la prof, del mapa de profundidad con, la, con lo que capture la cámara eh, a color. Entonces, eh, volvemos a, ten, a tener un visor de realidad aumentada que, no, que es que una bota no mierda para realidad aumentada. <risa> A ver, y esto es... No sé. eh, fíjate lo que cambia el marketing. Si yo mañana te saco Bife Elite y, y te digo lo que puedes hacer con el sensor de profundidad y me curro una presentación y un software de acompañamiento para ese sensor no, y le digo a los trabajadores de muchas empresas, mirad, vais a poder hacer esto a un precio mucho menor que con las Quest Pro, que el pass de las Quest Pro es para pegarse un tiro directamente, o sea, es malísimo, no se puede trabajar con el Quest Pro a, a nivel de... Se, se, se puede ver la silla pero no puedes leer nada, luego hablamos de las calidades entonces si me lo vendes de esa manera, coges a alguien desde marketing, le sientas y dices véndemelo de esa de una manera creíble estaríamos hablando Joder, pues es una apuesta nueva tal si lo primero que haces es venderme Vive Elite con Demeo te vas a la mierda porque para Demeo no hace falta esto para Demeo con Pico 4 y con Quest 2 juegas de sobra, y para la mitad el 90% de, bueno, el 100% de los juegos ¿Para qué me voy a gastar yo más dinero? Antes, eh, antes he dicho 8 gigas de RAM, pero son 12. Que bueno, una rata. entonces sí. Entonces me merece la pena. ¡Que se vayan ahí! <risa> bueno, hablamos de más cosas. Porque Vive FXR, yo creo que este, el recorrido que tiene va a ser pequeño. Muy poca gente que lo 15 de febrero conozco. acaba la precompra y supongo que arrancan los envíos. Que 15 de febrero. Sí. Vale, solo que lo sepáis. Eh, a todo esto, VIVE XR decidió, o sea, VIVE, HTC VIVE decidió que sus oficinas eh, iban a estar en Londres. Con el Brexit han cerrado, como sabéis, las fronteras. No sabemos nada de ellos. En España no dan señales de vida, en Europa no dan señales de vida. Hay muy poca gente ya trabajando de cara para afuera. Con lo cual, ¿probaremos estas gafas? Yo apuesto a que no. Yo apuesto a que no, porque no hay forma de contactar con la empresa y no responden. Eh, incluso cuando quieres comprar, y, y ya sabéis que estamos con las empresas haciendo el fútbol y haciendo cosas, incluso cuando quieres comprar algo con ellos es infinitamente imposible. O sea, sí, un... a mí me, me pasó eso igual. De hecho, al final he tenido que com o sea, eh, comprar varios visores que supuestamente ya había llegado como al... al... Último paso antes de que me los enviaran y, de, y que desaparecieran de, y fuese imposible contactar con ellos. No entiendo por qué. Nada, han decidido. ¿por qué ¿no, sé, eso? no sé, no lo sé. Están cambiando, debe ser un, una historia suya. Pero bueno, si alguno de vosotros, que seguramente es, hay algunos desarrolladores que nos estáis oyendo, eh, sabéis de lo que hablamos cuando hablamos de ecosistema cerrado, de, de HTC, y lo difícil que es hablar con ellos. Bueno, pues... Al lado de estos, al lado de esta cabina, eh, montaron otra cabina, otro bus que le llaman en el CES, de para hacer un 149 euros, saltamos sí, a... a... Chagabum, Los mega... 1699 dólares. Sí, claro, si te sobraba, Pero Bueno, esto pero es pero tiene este por lo uh... menos ofrece cosas. Este ofrece, ofrece cosas. cosas nuevas e interesantes. Por lo sí. menos. O sea, este es... Este es eh, no vamos a hacer la broma de siempre de la empresa, pero vamos el, el shift, shift fall o el shift fall bueno pues eh, esto, con sus características que son bueno, saca la lupa ¿sí? sí saca la lupa pero bueno, esto por lo bueno, son 2560 por 2560 por ojo y aparte con ¿Qué? micro OLED de 10 bits HDR de 1,3 pulgadas que eso tiene que tener pues un buen PPD, o sea, ya sabéis de los píxeles por grado, ¿no? Interesante porque lo que es el FOB no, no lo llegan a compartir en ningún momento, les hemos preguntado y todavía no nos, no nos han aclarado cuál es el FOB No lo saben no, no, que, no, que no nos han respondido todavía la pregunta No, yo creo y, que no, no, no Y como bien veis bien. hay dos modelos, Meganex y Meganex Business Edition, básicamente la diferencia es que el de la izquierda que es el estándar, el, el Meganex, lleva al para, para la frente Light una source. sujeción como se ha visto antes el, este forepad que le llaman y la de la derecha lo que lo lleva es para la nariz sinceramente yo supongo que, que en la frente al tener más puntos de apoyo será más cómodo creo, creo. y sumar mil euros más y aparte el de editing lleva también el ajuste de diostría, que en este caso por ejemplo Vive y te lleva el ajuste de diostría y este no lo lleva si quieres temas de, de la graduación no pues las lentes de prescripción Tienes que ponerle un adaptador para ponerle tus propias lentes con... Que lleven la prescripción que tú necesites Sí que lleva altavoces eh, Lleva un XR1 que imagino que es para el tema del tracking Porque lleva Inside Out Aunque también supongo que esa estructura lleva dentro chip de Lighthouse O sea, para el tema del tracking de... con las estaciones base Muy bien. de Valve Porque es básicamente un invisor de Steam mover Es un visor de PCVR Aunque vaya a ser un XR1 En ningún momento dicen que sea un Standalone sino que ese chi se encargará sí. de, de las camisas sí. como tracking, como en su día de claro, caguía sí. lo comentaba eso ¿no? es, eso es. Sí, el, el, esto tiene eh, estáis diciendo en el, en el foro cuidado porque es esto es micro micro oled no es micro led vale son tecnologías distintas lo que no existe todavía Hay diferencias todavía, brutales. claro micro led todavía no existe porque no saben cómo hacerlo Está llegando, están en ello, pero no... Todo lo que hemos visto han sido pantallas eh, muy de laboratorio y cosas verdes, eh, monocromáticas, porque es tan difícil hacer el, el, el, el... que los LEDs tan pequeñitos se iluminen, que no... que no Están en ello, están en ello. Esto es micro OLED, que es otra tecnología diferente, muy chula y muy tal, uh -huh. pero vamos bueno, es que es conocida, quiero decir, que no es... A ver, sí. eh, esto tiene... Pues, es de 320 gramos, o sea que está... Dentro de los más livianos. Eh, la resolución está muy bien. 2560x2560 2560 está muy bien. Le da sopa con ondas a la mayoría de las cosas que están por ahí flotando. O sea, que está Tiene pancake. Es similar a Byte a Pro 2 de, en resolución. Sí. HBR-10. O sea que bien onda, tiene, tiene un HBR10. Veremos a ver qué software lo implementa. Mm, 62F, o sea, head tracking con Inside Out, muy bien. Y también puede ser con los Lighthouse. Y además tiene display DisplayPort real. O sea que esto tiene pinta de ser algo que debería haber sacado alguien y no estos porque claro, es que es que, es que la marca a ver, pues, como te digo Bueno, es una filial de Panasonic, tampoco. Sí, pero no ahí. tienen una tradición en la VR como para decir, viene con su tienda o sea, no lo saca HTC, no lo saca No, bueno pero Meta. la tienda es Steam No, pero es Steam no necesitan VR. la tienda, es para, para Steam uh, sí, pero que es raro. O sea, ¿qué quiero decir que, que se sale esto, esta, marca se sale, como, como venden todas esas cosas de. de una nevera para perros, un, o sea, es, es como una marca rara, ¿no? Es como, como Xiaomi, pero, pero si hubieran fumado un petardo sí, pero, antes. ¿no? Joder, parece, parece que han elegido tecnologías que, que sí que en teoría funcionan, ¿no? O sea, tenemos el, las lentes pancake, que ya sabemos que es tan genial. Eh, la, la pantalla que, que lleva probablemente sea la mejor que haya de visores para PC si, si no vamos no sé eh, creo que para ser el primero están acertando bastante es el único visor que, que viene de, mmm, de camino que me llama la atención de verdad sí. <ríe> que mejora cosas y que, y que innova en cosas eh, yo creo que hay para eso de, único, el, de el, el precio hay, hay poquitas sí. fotos eh, reales. Eh. Todo esto es de las, de las anteriores. Todas estas fotos que estamos viendo es de las anteriores. No es de las reales. Las, las otras no están en... Es todo render. Este es steampunk. Es esto? Sí. <risa> no, sí, sí que están, ¿no? Yo, yo las he visto en hay a, muy poquitas. Una feria eh. usándolo... A... Uno de los requisitos que de momento tienen la, es que requiere una Nvidia 20, 30 40, o 40 o de las que vengan en el futuro. Todavía no, no, no hablan de AMD, pero comentan que esto es de momento. Supongo que en el futuro lo podrán hacer. Mm. Y, bueno, y llegarán pero en... sea compatible con este M también. Las lanzan en marzo o marzo, abril. Que está bueno. es lo que decíamos, primavera, ¿no? Marzo, abril. Ahí se ve. Ahí sí se ve mucho mejor. Este este es... ¿Cómo se llama? Este es Square Red Ghost, italiano. Un majete. Pues... Eh, mm. eh, su, eh, a ver... Molan mogollón, a mí me encantan, porque empiezan a ser mola. algo que y el diseño así industrial, es. Es, cyberpunk me parece super Mira, chulo y, se ve y, y muy diferente lo los sensores de, del tracking de SteamVR, las, la, las piezas LEDs. que lleva encima. Sí. Sí. O sea, esto es que mola sí. mucho porque se lo puedes explicar a la gente, o sea, y la gente te va a decir, ¡jo, eso es futurista! No, o sea, es, es <risa> eh, yo lo habría hecho de colores, y ya, ya habría puesto algún cable por fuera. ¿Sabes? aunque sea atrezo un cable que salga de algún lado y salga por fuera y vaya a otro lado y... bueno, que, que que mola, que mola, que mola el, el, el, el, el visor y yo me alegro de que esto tire para adelante porque claro, esto en la feria como, si tú eres el de HTC y sacas el, el que has sacado y entonces te pasas y miras a esto de reojo qué haces te vas así como claro, Michael claro. Jackson, ¿no? Haces así el, el moonwalk hacia el... De caber, Te ofrece... O sea, son 1.699 dólares que esto en euros... Pues, pues, se va a ir a 2.000 pavos, por lo menos. Todo se va a, ir a 2000. Bueno, pero es un comienzo. <risa> o sea, es, es lo malo. Claro, pero... Pero... Claro, es, es, pero ellos no tienen detrás una tienda tal como para... Como decíamos antes de, de bajar el precio y tal, ¿no? Pero HTC sí. Y además me imagino que luego te lo venderán con el te venderán con el pack, ¿no? porque estos hacen el pack y aparte de... esto viene sin mandos, ni, ni estaciones yeah. base, ni nada, que luego tienes no, que claro, comprar claro. los mandos que precisamente en el CES de Las Vegas han presentado unos mandos muy curiosos, que se llama Flip VR, vas a poder coger una lámpara de Coca-Cola o de cerveza o lo que quieras, y te la vas a poder beber, <risa> mientras que sigues con el mando en la mano ¿sabes? Que... yo quiero el pack, siempre y cuando no lleves puesto el bozal, claro, claro, yo es que te lo juro que quiero el pack, o sea yo quiero ese pack o sea, yo, yo, yo me tengo que presentar en el trabajo diciendo, mira lo que es la realidad virtual. Para den, den Claro, la parte de atrás es para la colleja que te van a dar. Viene ella con almohadilla. Para que, pa que no te, los te choquen los dientes. Pero el mando que decía eh, Ramón, el Flip VR, hemos ¿eh? hablado alguna vez de él. Es un mando raruno, ¿eh? La clave es ¿Tiene que buena tú pinta, mueves... también. Lo que es la chulo? estructura de donde está el stick con los botones la puedes mover, entonces al moverlo la puedes quitar de, de, de, de la parte que te estorbaría para agarrar un objeto y así puedes usar un teclado u otro tipo de accesorio. Y oye, pues eh, por lo menos tiene esa funcionalidad, ¿no? Que como veis ahí se, se mueve, ¿no? En la imagen de la derecha se ve ahí como, como, como entonces, se movería, ¿no? Es que es muy raro. Es, es un mando transformer para Steam vr ¿vale? Este es para Lighthouse también. Este tiene el mando, flipa mando flipa para, para, para, para trabajar con ello, me flipa. La cantidad de veces que he querido. <risa> que sí, que sí. han puesto sí. el mando siempre en la mano? Pues sí. eh, Por lo menos le han puesto un stick analógico también. Que, joder. Y luego el, la estética nos parece acojonante. A mí me parece. No, no, hostia, la estética ¿sí? es de Alien. Parece que voy metido en el, en el muñeco este de Alien. Total. ¿eh? O sea, sí, es, es, es, no tiene ni una curva. O sea, es. Es, yo, es que ni siquiera le había hecho el, el Bezel. O sea, yo lo hubiera dejado que te, que te cortara el o sea, es, es, es, lo más, es lo más bueno, veremos sí, esto bien, sí que bien. lo vamos a intentar conseguir eh, Rubiano, vamos a intentar conseguirlo hablaremos con Panasonic y veremos si tienen aquí en Europa a alguien que nos pueda echar una mano para conseguirlo y si no, pues nada como por el precio, no creo que, eso, que todo cuando, llegue cuando a lo Main tenga Street. me voy a donde lo, a donde haya que ir para verlo vale. pues eh, sí sí ¿Qué más hablamos? hablamos? ¿Seguimos? ¿Hablamos de otras cosas que Pero están este, saliendo? Estos controladores llegarán este año también, 2023. Ya, ya. Sí, nosotros lo, con, lo mismo dijeron hace tag un año. Bueno. Eh, sí, Tagloaf. Estos sí que son, estos son los de... ¿Veis lo que sale ahí a la derecha? Que sale una especie de T. Estos son de los b los Tactic. Que a todo sí, esto... Sí, ven, b ya. Sí. Mira, nos han traído los Reyes Magos. Para los brazos. ¿No? Cacharritos ¿Sí? Cacharritos nos han llegado Los cacharritos, mira, os lo voy a enseñar porque es, es muy interesante lo que tiene <coughs> eh, Nos ha llegado esto y el chaleco Un día hacemos un programa Vamos a hacer un programa especial sobre los ápticos Y cómo funcionan, pero mira eh, bueno, Para que te vibra ahí bien uh -huh. Te vibra tiene Este tiene un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Tiene seis de estos ¿los veis? El lo mejor que tiene 40, ¿no? Sí, oh. el, y, y, y Tactosis, sí, suena fatal. Eh, Tactosis. X40 es el que sí. te han mandado. Y, y el otro tiene 40. 20 por delante, 20 por detrás. Uh -huh. Lo mejor que tiene que el SDK, el software, está tirado de hacer y que tiene un, una aplicación que te dan que puedes crear efectos, no tienes que ir uno a uno. O sea, puedes ir pintando y puedes decirle todos los efectos desde dentro hacia afuera cuando pasa una nave, yo que sé, que te haga... Es de las cosas más interesantes que nos ha caído últimamente y de las que mejor uso tienen, y es ahí yo soy un fanático del láptico yo corro todos los días en racing con mi esterilla rusa esa que ya no se puede conseguir, que tiene ocho motores, pues imaginaros 40 imaginaros 40, y es algo que jamás de los jamases venderé a nadie, o sea, es... es... Forma, parte de la, mm. forma tanto parte mm. de la experiencia que cuando me siento en el Copic y no arranca y está vacío eh, eh, parece que estoy jugando no estoy haciendo lo que estoy haciendo, parece que estoy jugando no estoy corriendo entonces, entonces el propio el propio CEO de Behatting no nos está vendiendo la moto porque dice la, la retroalimentación áctica es crucial en la interacción virtual la echarás de menos una vez que la experimentes completamente de acuerdo creo que, no hay, creo que es mm. un antes y un después y los precios de estas cosas no están salvajes ¿eh? es verdad que son caros pero no son salvajes, o sea, no son 1.500 euros, no son 2.000, 3.000. Tengo hoy uno de hace tiempo que utilizábamos en proyectos de 3.500 sí, no, euros. ¿no? y, ¿no? y es... mucho, muchos robianos tienen su, su chaleco y tal, y, y, y, y claro. le, le dan uso. Y, y se alegran cada vez que, que hacemos una noticia que, que se añade soporte nativo, oficial, ¿no? Porque, es que es una gozada. Tú se puede hacer tú el soporte también. Entonces nos alegramos muchísimo de que dentro de este guante yo no sé muy bien cómo lo van a... O sea, no sé cuántos este zonas de presión una... van a tener. Tiene en cada dedo tiene un, un este de vibración. O sea, tiene en total son 12 sensores de estos de vibración. En cada mano. Hay uno en cada muñeca. Juntito. Sí, claro, y cinco en los que tienes. Tienes 10 dedos, pues 10. Y los de las muñecas, 12. O sea, hay 12 doce, doce motores en total. Y lleva un guante interior que puedes lavar. Y luego está el exterior que lo tienes en tres colores: como veis ahí, negro, amarillo y azul. Y son 299 dólares. Sí. Va a estar disponible el mes que viene, en febrero. Y es un guante áptico para consumidores. Es verdad que no tiene como otro guante. Cada... Lo de bloquear, bloquear el dedo, ¿no? ¿Qué? Sí, sí, lo, no, que lo del guante, el áptico en el dedo, que notes cuando pulses un botón, cuando, cuando tocas cosas, eso tiene que ser impresionante, la verdad. No tiene lo de bloqueo, pues, como has dicho, pero ya, sí. ya es bastante inmersión. De verdad, el, el tener un, una respuesta automática de algo o sea si ya es una tontería porque ahora que estoy jugando mucho al Walkabout mini golf ¿no? con, con mi familia y le das a la pelota y está muy bien hecho el momento exacto está muy bien sincronizado el momento en que le das a la pelota y la forma de vibrar que tiene esa, eso porque la vibración eh, cuando hagamos el artículo sobre el, el láptico no. os lo vamos a os lo vamos a explicar eh, que no es encendido y apagado o sea, tiene, tienes unas curvas que puedes hacer. Sí, ellos, ellos dicen su algoritmo neuromórfico. Bueno, eso, desarrollado bueno, por el es, Factic, es, es, Controla dinámicamente el patrón de vibración marketing. de los motores para imitar sí. los movimientos de los dedos y las muñecas. Eso es más. No ha dejado de ser un, una cosa que es un motorcito asíncrono que, está, que, está, que hace así, o sea, asimétrico, más que asíncrono. Asimétrico, que, que gira y entonces un poquito y vibra. Como el de los teléfonos. Sí, como, era... como es un guante que sigue siendo la mano, se funciona con todos los visoras que tengan seguimiento de mano, como Quest, Pico. Y, y ellos han colaborado con Holonautic, que son los creadores de Humphysic Lab. Que uh -huh. Han hecho una demo allí en el CES para probar su juego con soporte de los mandos. Y sí que es verdad que tiene que ser curioso. Hemos probado guantes alguna vez uh -huh. de la pues empresa que Neurodigital, ¿no? que tenía también sí. guantes tácticos Y la verdad es que está guay la experiencia. Lo mejor que tienen estos es... Eh... De lo mejor que tienen, es que han conseguido hacerlo tan pequeñito, miniaturizarlo, miniaturizarlo tanto, que lo puedes meter en el facial. Y os digo una cosa, cuando la PSVR2, cuando los. Luego os voy a hacer. Ellos una, tienen una también eh. para el sí, facial. Sí. sí, sí, por eso digo, que tienen en el facial. Pero que, que luego vamos a hablar de una cosa. Eh, cuando en PSVR2 los desarrolladores se den cuenta o empiecen a utilizar ciertos ápticos como por ejemplo el de PSVR-2, que, que te vibre la cabeza, que tiene, tiene vibración en cabeza, áptico, respuesta, ya veréis lo difícil que va a ser desprenderse de eso cuando os pongáis un Quest o cuando os pongáis otro tipo de juego. Porque son cosas que se van quedando ahí. Hay una respuesta que tú estás esperando y que te avisa de ciertas cosas. Y cuando no la tienes, de pronto es como, no la tengo. Imaginaros que ahora los mandos que tenemos de la VR no vibrarán Perderíamos ya muchísimo ves. de la experiencia, ¿no? Pues todas estas respuestas hápticas, yo lo que no entiendo es por qué no las han ido metiendo. ¿Por qué no hay ningún visor que lo haya metido hasta PSVR-2 en la cabeza? ¿Por qué no lo han hecho? Por, porque estamos hablando de un motorcito pequeño. No estamos hablando de tal salvajada. Y, y además es un SDK que existe. O sea, si sabes lo que... Entonces, eh, bueno, uh -huh. eh, yo creo que, que todas estas bueno, cosas... De PSVR me parece incluso más interesante el, el gatillo adaptativo que que tiene distinto, eh, distinta res resistencia según la, la pulsación y es programable y lo puedes hacer para, por ejemplo, notar como, como si tuviese un clic el gatillo o, o la tensión de un arco o lo que sea. Eh, a mí me pasa cuando estoy jugando a la PS5 y me acostumbro a eso luego jugar a cualquier otra consola y los gatillos son chicle y no, no tiene nada. No, o sea, no, claro. no ofrece... Te ofrece un montón de información, mucho más de lo, que, de lo que parece en un principio. Y luego volver atrás cuesta mucho. No Esto si es, es algo que siempre hemos dicho aquí en Real Virtual y que defendemos siempre, que es la inmersión genera presencia. Vale, Cuando decimos que la, la, sí. te tienes que rodear de tecnología, te tienes que in, de, sumergir in, in, in, in, la inmersión de la tecnología que te rodee para poder generar esa presencia luego. Todos estos cacharros permiten que vaya más presencia, que te Esa cosa tan elusiva, ¿no? de, de estoy ahí. Me he apoyado pues sí. en una mesa que no existe. Porque estoy ahí. Vale. Eso, todos estos ápticos lo que hacen es eso. Entonces. Uh -huh. eh, haremos la review y haremos un programa especial sobre ápticos con el chaleco, con esto, con el este y con todo lo que podamos. Con si... Conexión Bluetooth, cuatro tallas, tejido ligero que se adapta y nada, pues eso. Increíble. Y seguimos con la manzana. Ah, seguimos con la manzanita. La manzanita ese visor que nunca saldrá, que saldrá cuando <risa> mi hijo haga estos programas, porque esto se legará. En Real o Virtual le haremos el legado ahí. Le, le Toma las llaves de YouTube. Y entonces nada. sí que comentaban que iba a salir el año pasado, pero al final se retrasó por problemas que había ahí. Bueno, sin sobrecalentamiento. Están Va, mejorando los de los renders, ¿no? Los render fake. <risa> <risa> Bueno, pues las últimas características, si hemos resumen y rápido, porque tampoco. Es que... Vamos a pegar aquí la chapa con un rumor, porque tampoco es. O, sea, o sea, estaban hablando de 4K por ojo, o sea, es como un Pi más 8K, que en la combinada es de 8K, pero es 4K por ojo. Micro OLED se habla. Eh, pod de 120 grados, podríamos asemejarlo así como a Valve Index, quizá. Luego se habla de dos procesadores, el M2 como son principal y el ISP dedicado al vídeo, ambos de 5 nanómetros. Yo aquí hablando de un código de transmisión patentado. El audio, en teoría, sería para su sidepod. Los que no, no recuerdo qué versión comentaban, pero es con el chip H2 o futuro sidepod. Eh, diadema con, con, con este tema. Botón físico para cambiar del mundo virtual al mundo real. Posibilidad de insertar lentes graduadas man, magnéticas, o sea, que se acoplan de forma magnética. El IPD se podrá ajustar automáticamente, mediante un, un motor la batería te la podrías poner en el bolsillo o enganchada en la cintura. Eso o sea, ha sido que, lo que más revuelvo. Que ha sería creado, como, como ¿no? Magic Leap ¿no? o algo así, que le sacarías el cable. Entiendo. Eso, eh, pero espera, para para ahí, porque es que eso es importante. Eh, si Apple pues, siempre ha ido a equipos ergonómicos y a sentar una base de lo que van a ser los equipos futuros, no y sienta y crea precedente y, y, y firma el estándar que todo el mundo seguirá, ¿Qué ha tenido que pasar dentro, si es verdad? Para que pongan la batería fuera Pues que se calentaba Eso no había espacio Claro, como <risas> Dios Y han dicho tal Si mañana saca Apple un visor Con batería en el bolsillo De pronto Yo qué sé Todo el mundo que tengo a mi alrededor Toda la gente que decía eso es una mierda Lo abrazará Como la mejor idea que así ha tenido nunca Será el como estándar, la Como la ceja. Todo Dios eh, dirá que es lo mejor que le ha pasado a la VR. O sea, Apple cada vez que hace algo es, es como los Borg. Te asimila. <risa> Formas parte de ellos ya. Que, que a mí me, me parece que el, eh, el, la CPU y tal esté separada el visor con una petaquita y te la enganches en el bolsillo o lo que sea. Siempre lo he defendido ese... Ese modelo de, de visores tan alo. Porque te quita mucho peso de la cabeza y te lo pones. Vale, sigue siendo cómodo, ¿no? O sea, no. Yo lo veo bien eso. Mm. Así que mm. si lo hacen, adelante. Y que les copie todo el mundo, por mí. Bueno, no, es, no, no, no hay mandos, es por seguimiento manual, aunque hablaban ahí de, del, del dal el anillo, otras cosas experimentales. Pero de momento está pensado para el hand tracking y está pensado para como hablaban para formación videoconferencias productividad y no se comenta si que sea un visor para gaming en sí aunque estas cosas pues funcionarán juegos lógicamente claro igual que en el móvil puedes jugar y también interesante que comentan que va a estar la pantalla esta delantera para que te puedan ver los ojos desde fuera esa cosa que nos reíamos es, un a broma, ¿no? pero está la lista de los reyes magos no este, esto, a, así yo también saco rumores Espérate, y, que va a llevar... no uno, sino dos no o sea, dos por uno de LIDAR distancias cortas y largas y todo esto por un mayorioso precio de 3.000 dólares y, y va a poder ejecutar tus aplicaciones Al da. final nos va a acabar. Sí. Nos va a parecer barato en realidad. O sea, va, con, tal y como van subiendo los precios <ríe> claro, de la claro, VR, claro. cuando salga el casco de Apple va a ser cuando realmente no, digamos, ah, pues 3000 euros no está mal. 3.000, no, porque luego la funda costará 350 euros. La riñonera va a llevar la batería costará 250 euros la barata, porque luego sacarán una con un bordado de no sé qué. Eh, esto va a ser. Va a ser. Va a ser un festival. Yo creo, y esto es lo que... Yo lo digo a día hoy, que no sé qué día es ya, pero vamos, a día 8 de enero, Apple no saca nada este año, me juego el cuello. Esa es mi Oye, predicción. Fía, ahora ya ha cambiado tu fuente, ¿no? porque hablabas de hablaban ¿no? Sí, sí, sí. Y, y claro, cuando me dijo la fuente yo le miré y le dije Piesto". algún día, bueno, os diré el porqué de la fuente, pero una fuente interna nos dijeron que lo no va a sacar. Y ayer ya leí que no. A ver, yo, yo en la porra hay una porra gay, que dije que en el 2034... Qué bestia. Pero una cosa, estamos hablando de, de este así de realidad mixta, ¿no? Me da Uy, igual de lo que sea Apple, que no va a sacar nada. Pero ¿cómo va a sacar? Algo, pero, sí, un visor de no Apple, de lo que sea, sí. Que no va a sacar nada. Que no va a sacar. Nada. Porque Apple saca y, y tiene que sacar bueno, su software y tiene que enviar, empezar a enviárselo a todos los desarrolladores. Apple te saca 45.000 aplicaciones, dos tiendas. Eh, eso cuesta millonada y todavía no lo tienen claro. Pero si no saben cómo meter la batería en el visor, Todavía y te la van a dar ahí con un cable de oh, oh, otra cosa interesante si, si, todo, esta, si que, todo el, que el sí. cacharro sí. O sea, el, el, lo que el, el, lo que hace los cálculos lo que, lo que dibuja los gráficos o sea toda la, la CPU, GPU, etcétera está fuera del visor y el visor es pequeño y tienes todo eso eh, que te lo puedes colocar fuera de forma cómoda eh, podríamos perfectamente Tener un visor standalone Con la potencia de un ordenador de sobremesa Casi Entonces no estaría mal ¿eh? Apple no lo saca sí, hasta que lleguemos a los 40 lo, ppd lo podrías, lo podrías actualizar si el procesador Estuviera en, en el cacharro ¿no? Porque las gafas seguirían siendo sí. lo mismo ¿no? Que no. sí, que sí, pero que Apple no saca Hasta que hasta que superemos con creces los 40 ppd Yo con 38, 39 ppd De barrio aéreo puedo trabajar o sea, yo me he puesto el visor y he tenido este, este, la pantalla que tengo aquí delante y la he tenido tiempo. Estoy ahí en el cockpit y lejos, digo, no me voy a levantar para eso. Y me he puesto y al final estaba hasta escribiendo una hora. Con más de 39 ppd se puede empezar a trabajar. Con menos es un sin dios. Entonces, <risa> Apple no va a sacar nada que no puedas usarlo para trabajar después. Esa es mi opro. Mm. Y para llegar ahí tienes que llegar a unas pantallas de estar hablando de más 40 ppd. Y para llegar a más 40 ppd tienes que tener un procesador gráfico importante y las lentes tienen que ser importantes con lo cual, eso va a disipar un calor también importante, porque las, las pantallas son, y el OLED también el año pues, que viene bueno, ni de broma, pero ni de broma solo digo do, dos frases más, que mediante IA sensores y una ventana de cámaras los avatares, ah, venga, o sea, lo, cuando estemos cámara. en esos mundos virtuales, los avatares reproducirán con satisfacción las expresiones faciales de los usuarios y los movimientos de cuerpo completo, piernas virtuales <risa> ¿habrá experiencias de realidad eh, y comentan que el fabricante Pegatron Habría montado ya miles de unidades de prototipos Hombre, claro Algunas y... fuentes dicen que se pondrán a la venta En el primer semestre de 2023 Otros apuntan a después del verano Y okay. otros apuntan a que ni de coña, ni de coña. Yo me apunto a eso <risa> Bueno, venga a Vamos a hablar de más cosas Me parece más, más plausible una, el ni de coña sí Una de las cosas que está haciendo Apple Que también lo ha hecho Meta Es la compra, ¿os acordáis de cuando vino por aquí Esta gente? Pero esto no está confirmado todavía oficial, ¿no, Oscar? Lo del INVAC. No, no, esto, esto, esto... está confirmadísimo. Esto está confirmadísimo. No, no, no se sabe qué ha Pero sido. Pero no han hecho un comunicado oficial. No han dicho, no. Ellos... Llevo, no os exagero, seis meses tratando de que la gente, porque esta gente viene también de la Universidad de Madrid, eh, de la Complutense, eh, no de la Politécnica, que si vinieran por aquí otra vez a hacer ese programa que hicimos en Virtual Pixels, eh, con Raúl y con toda esta gente que vino Hablar de las lentes, que, que, que fue un programa magnífico y aprendimos muchísimo. Le llamé hace seis meses, me dijeron que, es que no podían porque estaban muy liados, estaban en una feria. Y a la vuelta, hace tres meses, intenté volver a hablar con ellos, hablé con una secretaria de ellos y me dijo que ya habían cambiado de empresa. No pueden porque han cambiado de empresa y ahora mismo no pueden. Y además estamos en medio de un follón, me dijo. Con lo cual, blanco y en botella. Han comprado Cinais, eh, que es la, la lente esa extraña, os acordáis que nos la contaron ellos, eh, se la han vendido. La ha comprado Apple en un movimiento que no deja de ser eh, un tanto peligroso. ¿no? ¿Sabéis lo que es la el, el oligopolio? Un oligopolio es cuando las empresas expulsan a las más pequeñas, cuando las grandes expulsan a las más pequeñas. No es lo que estamos diciendo de que una sola empresa tenga todo, sino que las grandes expulsan a las demás. Cuando eres una empresa grande y compras estas cosas, no las compras para usarlas tú, las compras para que nadie tenga acceso a la tecnología que tú eh, vas a sacar. Si tú vas a sacar unas gafas virtuales, lo que te interesa es comprar toda la posible tecnología de la competencia para que no tengan acceso a ellos. Y ese es el problema que está habiendo con todas estas empresas de lentes, de pantallas de los, los mini led, los micro led todas estas cosas, se están dando tortazos entre ellos, porque estas lentes las quería comprar, no, estas no, las otras las, las de, ¿cómo se llama? las, las LuxeCell sí, sí. no, no, las Así LuxeCell tal. las LuxeCell Esa las la quería las que ha comprado Meta, ¿no? las que ha comprado Meta hace, hace unas semanas porque las quería comprar Snap de Snap, los que uh -huh. hacen los filtros y tal y entonces él se enteró y lo compró pero no para usarla esas lentes no van a estar en ningún visor, es para enterrarlas y decirles, te corto, tú ya no puedes acceder a esta tecnología, con lo cual no me vas a hacer sombra. Eso que algunos eh, dentro del mundo liberal dicen que es bueno, se ha demostrado, según vas leyendo cosas, que a la larga es peor, porque va cortando la, la, toda la información, es un... Es un uh -huh. muro que creas para que fluya la información. Bueno, en el caso de Meta, se supone que estaban colaborando con, con Proyecto ARIA. Estas sí. pruebas que están haciendo de realidad aumentada. Bueno, y... el Lynx el, el tiene tiene estas lentes. Eh, dicen que no va O sea, que Lynx va a seguir. O sea, no, sí, no, ya no, han, más, no. han arrancado envíos también. Claro, ya. sí. Entonces, eh, mm. Lynx va a seguir, con lo cual no le van a quitar las lentes, pero estas lentes no las va a poder utilizar nadie más a partir de ahora. Pues es un error. Yo creo que es un error. No sé la pasta que la habrán soltado. A lo mejor el próximo día que venga a darnos la charla viene con un diente de oro y un medallón aquí, ¿sabes? De, de, de Mercedes aquí o de Ferrari, ¿sabes? Entonces diremos, jo, que ¿Cómo se lo ha montado? Pero hasta entonces no lo sabemos. Uh -huh. Bueno, pues ha comprado eso, y como estábamos hablando de compras, y ya os lo hemos dicho, la compra de Luxecel, que las ha comprado Meta, Meta ha salido con sus millones a pasear, y ha dicho, todo esto lo compro, ¿para qué? No para usarlo, ya lo hemos dicho, para que nadie más lo use. Porque ya ellos estarán a sus movidas. Entonces, es una pena. Lentes de impresión 3D. Lentes de impresión 3D a ver, guías de onda que todavía ni están ni se las espera dentro de tal, porque es muy difícil de hacerlas, hemos hablado, hemos hecho programas especiales sobre esta tecnología la rebota, rebota, rebota rebota y en tu ojo explota ¿no? se mete ahí en una, en una trampa de cristal y se empieza ya a repartir el problema es que es muy difícil hacerlo y además los los proyectores que necesitas para enchufarle, a ver cómo disipas la, el calor de ahí todo eso, ¿no? Los DLPs que son los, los proyectores entonces todo esto sigue sigue habiendo muchas pero si os fijáis no salen nunca a, a comercio porque no terminan de... ¿ves? Ahí va el proyector. Entonces bueno, son cosas muy difíciles todavía de hacer pero las han comprado así que estos abren el cajón, meten a toda la empresa ahí dentro, cierran el cajón y la llave al fondo del mar y ya está. Pues sí, bueno para meta, malo para todo lo demás. Pues eso es así. ¿Qué más comentamos? Ah, Sharp, Sharp. Vamos con SARP. Sí. Vale. Sí. Y a la fiesta de cosas que nunca veremos en el mundo de consumo se une SARP. <risa> Desde luego, porque de momento es un prototipo. O sea, hay un prototipo para móviles, que podrás conectarle eh. a un móvil de 175 gramos muy fino ellos comentan que tienen experiencia con, con el mercado de los móviles con el tema de la miniaturización y por ello lo han hecho así ese es nuestro amigo ¿no? este es el Brad sí es que le he sacado la foto <risa> en el Brad ¿verdad? En realidad lo que está haciendo ahora es, es hacer fotos a todos los PDFs que ve alrededor. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, y, todo. Y, y a ha un, untado a todos los que tiene detrás. O sea, cada uno de los que está detrás le ha pasado algo que no debería saber nadie. Es, es, de hecho, es, se lo están pasando en esa misma foto. Están enviándole ya los... Sí, sí, sí, sí, sí, sí no. <risa> Pues sí, este brazo... 175 un... gramos. Visor ultraligero. Estamos hablando de, de 2K por ojo, 120 Hz. Ellos hablan de una pantalla... Diseño de reglas puro ¿Mm? eh, sí? Más cositas interesantes. También lleva pass-through a color. Y comentan que con una nueva tecnología de, de polímero, que el enfoque... Sí, pues, esto es, es interesante. mejor de cara a evitar, como dicen... Es que, es verdad, no lo hemos pensado, pero, en realidad, tú estás ahí. Y, claro, la latencia y el enfoque de la, de la imagen del mundo real, eh, pues... Si no enfoca nítido, puede llegar incluso a marear eso, ¿no? No sé. O a que te mm. sientas raro. Es que tampoco me he puesto ya a moverme mucho con el pass-through, ¿no? La bueno, tú, tú sabes que, que Quest Pro en las instrucciones, en el documento, te dice que por favor no lo uses, a no ser que la habitación esté suficientemente iluminada, que no haya nada en tu camino, o sea, como si no funcionara. ¿Vale? O sea, lo que te claro, está diciendo claro. es si te pones el pass-through y te abres como la cabeza te contra te la veas, columna, claro, claro. a mí no me cuentes. Eso dice muy poco de la seguridad que tienes en la tecnología que le estás dando a la gente. Si dicen esto no lo uses, como que deberías usarlo es porque no deberías usarlo directamente. Entonces, eh, bueno, han salido de todas maneras unas imágenes de lo que es el. Mira, esto es las pruebas que ha hecho el Carl Gutaj que lleva 40 años en esto, esto es lo que se dice. no Esto es lo que ves con las Ques, esto es lo que veía yo con las Quest Pro cuando las tenía aquí en casa. Digo, pues si es que no se lee un carajo. Si es que no puedo trabajar. Si es que no se puede hacer nada. Mm. O sea, si, que, Tú ves eh, lo que ve el ojo humano a la izquierda. Claro que lo de Quest 2 es, una, es la risa. Pero eh, Quest Pro, <risa> si es que no puedes hacer nada. Entonces, ¿Cómo mejoramos mm. esto? Con tecnologías distintas. Y esta lente de polímeros. Que esto, esto lo han comprado otra fábrica. Esto no es de ellos, ¿eh? O sea, esto tengo por ahí el PDF, pero no lo voy a poner para no daros la, la chapa con esto. Pero está muy bien, porque el polímero lo que hace es que tienes, tienes un cristal, tienes detrás otro cristal, y dentro, dentro hay un sándwich, que es un polímero. Un polímero es como un plástico, que se deforma. Y entonces, a base de, de hay, mover. Hay una cámara de. De un móvil Xiaomi que hace eso también. Sí, claro, pues si es, es, es, es que eso está inventado. Es como la acuática, ¿no? Que le metías voltaje y se curvaba más y se hacía más ovalada. Esto es el polímero que se uh -huh. mueve y entonces dentro del movimiento que hace. Mira, creo que está, creo que lo ponen por aquí. Es que me bajé el PDF y se veían cosillas, pero. ¿Ves? Ahí está, tienes el, el, el glass, lo veis ahí en medio, justo en medio. Tienes el, el, uh -huh. el cristal, la lente arriba, la lente abajo. Y el sándwich azulito, claro, pues eso es lo que se deforma. Y entonces va creando como el iris y al final es de lo que se trata, es de hacer un un iris. O sea, esto es realmente como la cámara es estática, ¿no? Y si, si tú quieres, por ejemplo, mirar hacia la izquierda y enfocar hacia un punto a la izquierda, lo que hace esta lente es girar para enfocar a ese punto a la izquierda. Gira la de arriba, en vez de... deforma la de abajo, Exacto. con lo cual la luz difracta de una manera distinta y a la ya lo, ya lo y el, el centro del enfoque está No en el centro de la lente Sino en otro en, eh, apuntando a otro sitio hmm. Yo si sí queréis saco el, PDF, pero es que, es que saco el PDF no, no, aquí, aquí. es que si saco el PDF Dormimos aquí Es muy interesante otro Por, día, Porque me, ver, claro, así. es que Tener una, una lente estática Con enfoque estático al centro Hace que lo del centro efectivamente se vea muy bien Pero en cuanto giras el ojo Y empiezas a mirar a los bordes Tienes el mismo efecto que cuando En la lente de VR miras al borde que se ve desenfocado Pasa lo mismo, cuando cuando la resolución es muy alta se nota, en Quest Pro no lo vas a notar porque la resolución es una puta mierda, en, en, <risa> en, en, en Quest 2 igual, Hablando, claro. pero en un visor que tenga una cámara con mucha resolución, este tipo de problemas eh, aparecerían y esto supuestamente los soluciona ya, esperemos sí. que de verdad... Esté solucionado para cuando empiecen a llegar eh, este tipo de, de cámaras de alta resolución. Bueno, pues eh, esto lo hablaremos en su momento porque es muy interesante. Las lentes eh, que se deforman uh -huh. y todo esto. O sea que yo creo que sí que da como para reflexionar un poco más con ello. Eh, otra de las cosas interesantes que tiene Sharp que viene es que son. Tiene unas Mini micro nano, yo ya no sé cómo llamarlas, a unas camaritas chiquititas, chiquititas. Mira el tamaño de las camaritas. ¿Eh? Esa mierdecilla de ahí esa Para es el una seguimiento camarilla. ocular, ¿no? Para el seguimiento ocular. O sea, ya no necesitas poner toda esa batería de, de, de cosas que pones, ni esas pedazos de cámaras que tienen algunos, ni, ni tienes que meterlo, hacer juegos de ingeniería para que te quepa la lente y que no moleste y tal. Eh, y sobre todo el calor también que dispersan las cámaras y, y lo que necesitan de voltajes y tal. Esto lo tienen en un... Una cosa... Ahí, ¿lo veis? Ahí arriba a la derecha Ahí, Una ultracompacta sí, sí, sí. ultra Me mola porque no han... si esto te lo vende Otro fabricante, a eso lo llaman Cámaras fotónicas Nano futuris. No sé, le llamaría otra cosa, ¿sabes? Súper extraña, o sea Algo que dice, venga, me estás tomando Esto lo llaman ultracompactas, bien no O sea, se lo compramos, no me estás tomando el pelo Ultracompactas No, compactas. no te, te están guan? mintiendo, es lo que es no. Ultracompactas, mira tú la caca <ríe> La caca de la, de la batería Sí, te han, te han pasado por el filtro de marketing claramente. Sí, es verdad Luego ya se dejará llamar Eye Tracking Lens y se llamará Leemos el futuro eh, o sea, Pues a partir de este desarrollo SAR acelerará la creación de nuevas experiencias que fusionen los mundos reales y virtuales Ajá yeah. Bio Prototipo de momento Prototipo bueno, pues para ir terminando con lo que es el hardware Ahora saltamos del CES Porque este tío todavía no lo en el CES Pero podía haberlo llevado al CES ¿eh? ¿Tú tienes algo del CES, Ramón? ¿O salto ya? Yo lo que queda es lo de PlayStation VR Vale, no. pues este tío se lo podía haber llevado al CES Pero no se lo ha llevado Pero le vamos oh, a ver llevar. Flipa, ¿eh? Como mola Flipa que esto ya empieza a ser O sea, ya estos, los cacharrazos estos que tenía el hombre eh, Esto lo enseñamos una vez Yo lo enseñamos es, que eran unos rojos enormes Esto me que recuerda... Que era... A los del ciber... ¿Cómo se llama Este que probamos en la feria aquella, de Gamescom. eso que, que te presentabas. A no, no, los ciber-sus, ¿no? Ciber -sus, ¿no? Los su sí, eso. sí, su sí, sí. Los ciber eran, eran unos zapatos con, con, con, con ruedas, básicamente. Ya ves, le hicimos una review que el tío casi se suicida allí. ¿Qué tal? Le dijimos, <risa> pues esto no... <risa> esto. Pero bueno, eh, es importante yo ponerse calcetines, no llevar zapatos. El, eh, pero sí. esto ya empieza, claro, esto, esto empieza ya a molar. O sea, esto empieza a andar, que era lo que lo pensaba. Que o se es trataba. el Doom 3, ¿no? Sí, sí. Y ya no tiene. El, el cacharlo hacia arriba en la pared y ya no lo tiene. Sí. <risa> el, ya, ya es esta, ¿no? la, la, la velocidad que permite caminar ya es bastante alta. O sea, ya que, con esto ya se puede jugar de verdad, en realidad. Bueno, esto, esto mola un puñado. Esto mola un puñado. No bueno, alguno. Esto, haciendo puedes andar hacia atrás y, y, y todo, está súper está bien están, el, el, pues está en Github esto que está en Github esto si te lo puedes fabricar en tu te casa te lo puedes fabricar tú pues yo esto, yo esto es el, las <risas> próximas vacaciones me, me lío porque yo también cuatro. quiero eh te cogen las barras no... el tendedero de tu madre lo arranca lo importante es lo de que el suelo no sea cóncavo ¿no? Que eso también. Eso claro, es lo o sea, peor. Que, la caminada, sí, que el, el caminar. Es plano, natural. Sí, el es porque plano. no estás, con esto estás andando. Bueno, no estás resbalando. Que es a mí lo que sí, me pone sí. nervioso de cuando son con que, que, que resbalan. Y entonces, esto es andas Exacto. de verdad. Bueno, no, no es exactamente igual, porque al final también las ruedas resbalan, ¿no? Pero. Sí. No, pero no, o sea, tú notas como la fuerza del caminar. Es, esa es la versión anterior, creo, sí. ¿no? Que... Esta es esto requería... que está, está en la versión sí. eh, El Caballero Oscuro. Esto, esto es Batman, este es el Bat móvil pero. En, en, eh, sí, es, es. Mola mucho. Mola mucho. Sí, eso era, eso era la, versión anter anterior, sí. la versión anterior. Tiene un que... stopper para. Claro. Eso está muy guay. O sea, es que realmente está súper bien pensado. Y claro, requería ir un apaño en el techo para mantenerte oh, quieto. Sí. Sí. Que Entonces, eso vamos. Ha evolucionado, el hombre ha evolucionado. Después de todo este tiempo. Está muy bien. Y se lo ha pero esta versión ya no requiere eso del techo, ¿no? Eh, no, no, claro. no, no, esto ya no requiere el techo. O eso, o se le ha caído y uno lo sabe. La realidad no le funciona. Está todo a oscuras. <risa> no. Un amigo mío ya está ya está pensando en fabricárselo también, ¿eh? Y yo sí. me, voy a, me voy a intentar enterar de todo y lo mismo aparezco yo con esto también puesto. Pues esto es carne, carne <risa> de proyecto. Yo porque tengo tres en marcha, pero cuando los termine me meto con esto. Ya ver tú. Si me piensas, la cuatro tuberías. Bueno. cuatro pues, tuberías. <risa> pues genial. <risa> con esto terminamos el hardware. Vamos a pasar directamente a los juegos. Y ya vamos terminando porque llevamos una hora y cuarenta. Sí, vamos a pasar directamente al, al CES, a la parte de, de PlayStation VR2 de Sony. El directo que hicieron de Sony fue menos de una hora. Este es el y la parte de PlayStation VR2 fueron dos minutos. El año pasado fue cuando se anunciaron las especificaciones de PlayStation VR2. Y bueno, las especificaciones o, o la parte de Horizon Call of the Mountain. Ahora mismo no, no lo tenía preparado esta parte. Sí, no me acuerdo por ahí, exactamente, por ahí. Pero, pero hubo vamos, que hubo también un pocos minutos, quiero decir lo que quiero decir, y este año fueron dos minutos, salió Jim Ryan y dijo eso, PlayStation VR 2 pues va a cambiar, cómo experimentas cómo lo viven, ¿no? O sea, cómo te metes dentro de esos mundos virtuales y a ver, pues dijo que una de las sagas que más ha vendido en PlayStation, Gran Turismo pues va a ser un juego de lanzamiento Vale, perdona que te has puesto con, con v pero pero ah. <ríe> sí, o sea aquí es cuando estaba viendo, ¿no? Una de las sagas más icónicas y apareció un trozo del juego en el que vemos cómo como estén de dentro, ¿no? Que ahí va mirando y ahí lo veis, va A ver, de la esto, cabina. Esto es un pelotazo. Y... Para mí es un pelotazo. Sí, sí, sí, sí. Por... Sí, es un pelotazo si es el juego completo que todos esperamos. Pero, que sea el juego? a ver si van a sacar sí, esto. Bueno. Lo digo por, por la experiencia anterior del Gran Turismo Sport. ¿no? Dame, no, a ver si no lo habría dicho. Yo creo que ya. No, no, no, no, o sea, no a ver, Pero en algún momento o sea. lo dices Por las palabras que dices es que tú vas a vivir esta pero, experiencia hombre, como nunca antes, ¿no? Le pegan hace... una. O sea, yo te pero, yo entiendo, Le que una, si una paliza no, entre todos. Eh, en es... gratuita, si sí. lo tenías el juego, o sea, que te compras el juego o ya lo no tenías, pues lo vas a tener en VR también, que sale el 22 de febrero, cuando sale la consola, día de lanzamiento. Pero se no han compartido más detalles. De momento... Eh, no, es un pelotazo, es un pelotazo, me por una bien razón bien. en particular. En el mundo de la, de la simulación, en el mundo de las carreras, y vosotros sois dados que sé que alguno de vosotros le dais, ocurren dos cosas, y es que te sientas en el Copic y empiezas a... Espérate que el juego me ha bajado los frames, espérate que a seto me ha pasado no sé qué, que ha salido el DLC, espérate porque tengo que hacer no sé qué, la comunidad, pues, eh, que si R-Factor 2 a tortas están, que si ahora el otro qué tal, que cuál, eh, que si racing vale tanto... Eh, Tú te compras una consola, te compras las PSVR, hay Direct Drive motores importantes ya que puedes utilizarlo con consola, con lo cual ya tienes a Fanatec, los si sois Fanatecos estáis ahí, eh, Simucube, eh, Moza, eh, todos los chinos que están haciendo de todo, eh, ya, ya, ya, ya, vais a poder jugar, llegar a casa, que es mi, mi el sueño mojado, mío es llegar a casa, encender, ponerme el visor y hacerlo no llegar a casa a encender, actualizar espérate, ahora que se me ha salido pon, dale, cual eh, bueno, que yo quiero correr la mayoría de los de tipo, yo quiero jugar, no quiero estar no quiero sacarme cuarto de ingeniería solo... entonces esto va a ser una gozada para mucha gente del Racing que no tiene por qué ser tan friki como somos nosotros con todas las cosas del PC y con una calidad muy buena, con unas gafas muy buenas y con cable, te da lo mismo porque estás sentado, estás sentado este. Bueno, si está jugando de pie también pues, o sea, claro. entonces yo creo que esto va a ser ¿Cómo? un portazo o sea, si eres... con mucha gente ¿Sí? con un buen sistema de, de competición como tiene Gran Turismo 7 que ya viene de muchos años se lo toma muy en serio con muy, una cantidad de coches increíble con un modo historia con un o sea creo que es la mejor noticia que le podían dar a la PSVR 2 no hay nadie y esto lo hemos dicho muchas veces que utilice la VR como la simulación la gente que estamos enganchados a los coches, a los aviones, a los helicópteros, lo utilizamos todos los puñeteros días. Elite Dangerous. Toda la simulación de vehículos, es que lo tienes. Y hay que darles uh -huh. cariño. Nos tienen que dar cariño. Pues eso. Pues es sí, una el... gran saga y, a, a ver, no... yo personalmente bueno. no, todavía no me vendo el visor porque no soy muy de coches. Pero bueno, esperaba hay otra cosilla voy a ser un Metal Gear. <risa> pero, pues no me da va, yo, ¿eh? si todavía. No. Si todavía les queda no me en, casos, esa, ¿eh? en esa curva, está es chunguísima esa curva, chunguísima. Y esa bajada <risa> ni te digo Bueno, eh, pues eso, que, que aquí está el hombre, y dice que el 22 de febrero, a ver si con un poco de suerte podemos probar las PSVR2 antes, eh, ya sabéis, y si no, pues a esperar. Uh -huh. a esperar pues, pues otra de las cosas que eh, digo, yo estoy con Ramón, Turismo 7 un metal un Metal Gear mañana compraba ya todo, o sea, eso está claro, ya está. por lo menos yo. O sea, es que ya se me ha caído, ya se me salió solo el dinero de la tarjeta de crédito para comprarlo, o sea, sí sale un Metal Gear. <risa> También influye la nostalgia, ¿no? Porque yo Metal Gear lo disfruté en su día de cuando salió con la Play 1, igual que el primer Gran Turismo. También me llamaría jugar a Gran Turismo, porque no he jugado a ningún Gran Turismo desde el 1, o sea, desde la Play 1, fíjate, se ha llovido desde entonces. <risa> Pues Beat Saber. No Beat Saber. es otro de los juegos más vendidos, como sabéis, en la UR y está en desarrollo para PlayStation vr 2. No han dicho que vaya a ser un título de lanzamiento, pero aquí se sorprende porque ya sabemos que Big Games lo compró Meta. Esto, los desarrolladores de Beat Saber están comprados, o sea, no que esté comprado, sino que los compró Meta. Y no, yo lo, la verdad es que no esperaba que... O sea, Meta sabía que iba a mantener el juego en las plataformas que estaba, pero no esperaba que fuera a salir en otra plataforma, ¿no? han hecho un acuerdo ¿hay un trueque Iron Man y tu BitSaber o no sé lo ver, digo porque no ha salido en pico todavía en pico no ha salido BitSaber no ha salido ya pero bueno saldrá no, por ya. eso digo a ver a mí no sé que eso si que se, se diga con Sony de yo te paso este juego tú me pasas otro ¿no? estamos de desarrollo eh, pero pues si son dos palos y cuatro cubos o sea a ver que luego parece que es el triple A este de 100.000 de juego pues esto ya la, la... esto lo tienes hecho ya desde hace cinco años ¿no? está desarrollado claro esto es a lo que, pues, que se sienten ahí los señores del dinero y digan: este, este para mí, dos para ti. Tres para mí, dos para ti. Así, y que negocien. Bien, pues nada, genial. PSVR2. Este no creo que sea un de PSVRs, la verdad. BitSaver, no me le veo yo a la gente. BitSaver, a PSVR2. ¿A PSVR2? Bueno, te... bueno, ya no sé. Ya. Pero me refiero a que la gente que tenía PlayStation VR1, por lo no menos, sí que sé que Esto debería ir a 90 O sea, a 90 FPS tiene que ir el Beat Saber hasta, no sé, la calculadora Casio que tengo aquí a la derecha. A 120. La... A 120 y ah, a 120, ya, ya 4000. <risa> o sea, si no es capaz de, de hacer tres, tres shaders de estos de luz y dos mierdas también de niebla, no sé. Pero oye, a lo mejor están haciendo una cosa flipada. A lo mejor tú te pones Beat Saber en PSVR 2 y es otra cosa los sí, cubos como bueno, el aquel que se veía en el tráiler ese que hacían que se veía en bro el feedback en la cabeza hmm. romper cubos con la cabeza y que lo notes ahí <risa> Uf, lo que mola eso lo que mola eso mira hablando de cosas hablando de cosas eh, hay, han salido juegos he eh, eh, pillado por ahí una pero, lista de pero no de... te vayas todavía un segundo ¿Eh? porque no pero dos cosas. ah bueno venga vale vale 30, más de 30 juegos de lanzamiento, antes eran 20 y ahora ya hablan de más de 30 juegos de lanzamiento, y entre los que destacan son No Man's Sky, eh, Call of the Mountain y Resident Evil Village y la otra cosa que dice es que se han vendido ya 30 millones de Playstation 5 hay una base de 30 millones, cuántos comprarán Playstation VR 2, cuántos llegarán nuevos como en mi caso que seguramente caeré uh -huh. cuando saquen un pack y ya veremos, pero tarde o temprano seguro que haré <risa> Pues eh, voy a ser un poco aguafiesta, pero yo creo que va a tener un, una recepción un tanto tibia, la PSVR 2, un tanto tibia. Porque... Que tampoco hay tanta PlayStation 5 en el mercado. Valen una pasta las soportar. gafas, estamos en época de crisis, eh, no han salido juegos salvajes, los que hay son viejos conocidos. Pero no han salido juegos salvajes nuevos. O sea, no, no, no. yo qué sé, aunque fuera, aunque bella, sea que de sea. Nintendo, pero no ha salido en Zelda, no ha salido nuevo Pero si en el Villa es un juegazo. Sí, y que jue que, juega que juega sí, sí. Pero tú lo estás diciendo, jugarlo en VR. No, no, yo te estoy diciendo juegos es hechos específicamente para la plataforma. Eh, no ¿El Horizon? Sí, de momento. El Horizon, lo, sí, uno. Solo uno. El, de lo, solo uno. Ya, o sea, sea. No, no tienes un grande Auto no tienes un Fortnite, mm. no tienes un, un algo que digas, ¡ah, oh, cambio de paradigma total! Todo el mundo corriendo a las tiendas para hacer cola, no. La gente va a venir un poco a sabiendas de la, bueno, una experiencia un tanto porque estaba, estaba hace lleva tres años wallapop y tiendas de segunda mano llenas de gafas de, de PSVR normales. Vale, yo no estoy con, o sea estoy, estoy haciendo un poco de abogado del diablo porque yo tengo la sensación de que no va a ser tan escandaloso. Como sí, yo igual yo he preguntado a gente que tenía PlayStation enviar uno y de momento no, no están pensando en PlayStation VR 2 Por eso, a eso voy, a eso voy. Entonces eh, va a tener que ser de muy largo recorrido cuando empiecen a presentar grandes juegos. Más allá de eso, pues... Yo, es yo no he tenido PSVR 1 y quiero PSVR 2 pero porque tú quieres todo lo que tenga un chip dentro Hombre, tal y como se está poniendo pues... el mercado de, de precios de gráficas, precios de Has todo pillado. la verdad es que Playstation 2 es una buena opción si quieres tener un pcvr sí. económico ¿no? O sea, hmm. que, bueno, pues empiezan a venir ports de juegos sí. de PC y de quests decentes con mejoras gráficas y todo eso a mí me el parece 22. una plataforma cojonante el 22 de febrero lo sabremos, saldremos de dudas Veremos a ver cuánta gente hay Esperando en la FNAC para comprarla Y en las tiendas y Amazon, que se agota o no Y de ahí sacaremos eh, Algunas estadísticas ¿Qué fecha más rara un 22 de febrero? Me resulta súper rara es que por, por el precio de Vive XR Te pillas la consola del visor te empiezas a mierdo, Y te pillas todo un estandalón No, no hagas daño <risa> más. No, no hagas daño no, no, no, hagas, no, no sigas hurgando en la herida Porque no va a ningún lado eh, Ya está, es lo que hay, lo que hay. Bueno, pues eh, todo esto jugos. Eso es, todo esto lo, lo hablaremos eh, Paso a hablar de una cosita ¿De PlayStation? Dale, dale. Vale, para ir terminando eh, Hablando de los sensores que incorporan Los visores, esa inmersividad Tecnológica para generar la presencia Esto es lo que lleva eh, algunos desarrolladores han estado hablando durante estas vacaciones de lo que iban a utilizar con el visor y entonces, por ejemplo, hay gente que va en Firewall, vas a utilizar los ojos para poder seleccionar ¿lo habéis visto? Esto no tiene loop Sí, sí. Ahora, sí. Voy a poner loop. para poder seleccionar con los ojos el menú cuando tú te acostumbres a esto, ya me das de, o sea, se, se te va a ir la olla y en los otros juegos vas a decir, esto está roto ¿No? esto sí. está roto, porque vas a empezar a mirar es, esto es utilizar tecnología con un propósito real, o sea que genial otra gente, el juego Pero Switchback esto, bueno, en realidad virtual siempre tratas de bueno asemejarte a la realidad, no me refiero a ese tipo de juego yo creo que me sentiría más inmersivo coger yo el arma del pecho no porque al final es algo real, no más que mirar Pero que no, que no estoy ya eso, es como te si te fuera de... Desarrollo de interface, el interface, sí, el, sí, sí, la experiencia yo, del quería, usuario. Quería eh, comentar eso. Tienes que utilizar también todos los sensores, el, el estudio detrás de, de esto, de, de, el, el Switchback. Estos van a hacer que, que, Si guiñas, cuando no guiñes, cuando parpadees, van a pasar cosas en el juego. Tienes que intentar no parpadear. Hay un juego que lo utiliza ya. Si parpadeas, pasan cosas. Claro, te vas a poner unos pa unos palillos aquí, pa ir, y así se, se te, acara, te tendrá que echar tu madre ahí con un spray. Pero eso eh, sí es como Como, como algo real. Cierras o sea, si el ojo, no quiero ver, ¿no? Y de pronto se lía parda. Claro, no, no, no, pero hay, hay partes del juego que van a ser solo si eh, sí, sí, parpadeas tú y de repente ha pasado algo uh -huh. que no debería pasar o que no debería pasar en ese momento con lo cual mejor no parpadear no entonces bueno, que parpadear tienes que parpadear y no te vas a quedar ahí ojos secos eh, sí <risa> sí eso <risa> te puede provocar lesiones en los ojos y vemos denuncias a PSV a PlayStation, <risa> claro, claro. Los pero estamos hablando al día de, uno de esto tentacular sacarle. tentacular también tentacular también vas a poder mirar algo y eso se va que le va a pasar lo mismo a este a tentacular que vas a poder utilizar la mirada para, para eh, un interface igual que lo vas a hacer en Demeo en Demeo claro, vas a poder mirar eh, algo y se va en y mos, te va a decir en que, mos, o sea perdón en mos vas a poder mirar y se va y va a ocurrir algo en esa pieza como que sí. puede ser interactiva eso está muy guay claro sí, pues, entonces, aquí tiene sentido que y o, que otra muy, cosa y sepa que... otra cosa que es muy útil y que, que, que yo he hecho pruebas con, con eye tracking y tal, es eh, asistencia al apuntado de, con la pistola o al lanzar objetos, uh -huh. eh, flechas, etcétera O sea, no, te, vaya, hace, vaya. te hace ser mejor y, y parece que, lo, o sea, sigues teniendo la inmersividad absoluta Oscar, de que lo lo estás probaste haciendo tú hace pero... muchos años ya. Eco, eso lo probamos con, eh. con, con Toby. Con Toby, sí. una de las cosas que más nos gustó fue claro que, es, que cuando ibas a coger una naranja, había una naranja en el suelo, ibas a cogerla, como la estabas mirando, ya el juego se preparaba, la aplicación se preparaba para que la mano y la pose y todo fuera absolutamente natural. No, no es ahora como sí. es el, el, el prueba y el error, que acercas la mano y a veces la coges, a veces sale disparada la naranja, a veces atraviesas, no sé qué. tal El juego se, o la experiencia sabe dónde estás. Eso era la asistencia a lo que dice Julio. La asistencia uh -huh. a la, la, la interacción eh, De veo también, han dicho que van a empezar A hacer cosas con la, con la mirada O sea, que allá Qué donde guay. mires van a ocurrir Cosas, a lo mejor miras una casilla en particular Y vas a poder, o sea, que, que es Increíble la cantidad de Adelantos que nos va a traer unos Sensores dentro de la La fusión de esos sensores dentro De los visores que Os vuelvo a repetir, cuando sí. salgamos de este ecosistema Y no los tengas, los vas a echar De menos muchísimo, ¿no? y ese sí. es el problema Además de que, es que puede ser un estándar o sea es que no se, han, no se han aplicado en ningún visor ni nada todavía de forma estandarizada pero Playstation tiene la posibilidad de convertirlo en un estándar y de hecho es que lo, no veo un futuro sin eye tracking en, claro, en no, la OVR no, no, ni, ni ni... Llevo con. Eh, por cierto desde que ha salido PNXR, que lo estuvimos hablando el otro día eh, salió OpenXR y lo estoy utilizando en Racing con Barrio, con el framework de Barjo ¿vale? Sí. te pones utilizas el OpenXR pero el de propio de Barrio, que sí que le transmite la información de dónde estás mirando y es una gozada yo me he acostumbrado, lo tengo, tengo muy poca resolución alrededor y lo que te digo lo único que notas cuando bajas la resolución de la periferia es el fliqueo de repente mm. como el anti-aliasing, o sea como el aliasing eh, hace cosas raras, hace como fliqueo. Notas que la línea está, es perfecta y de repente los a lo mejor cuando se empieza ya a convertir en, en una diente de sierra de, tanta, de ba, tan baja resolución, al moverte esos dientes de sierra hacen como que parpadee de una luz el estrobo y queda raro, ¿sabes? Pero me he acostumbrado tanto a utilizarlo que yo no le pillo. O sea, yo ya no le pillo. O sea, yo no entiendo... Eh, ya hemos llegado a ese punto de, de maduración, donde ya de madurez, donde ya no... Yo creo que estamos sí. ya a un paso de que se utilice. La, la falta de precisión se puede, se puede contrarrestar ampliando el rango de, claro. de parte que... Es verdad. La Entonces verdad. llegas a no pillarlo, claro, por supuesto sí. Y lo, lo, que has, lo que has dicho es que se nota mucho el fliqueo del, del lateral Es porque nuestro, nuestras células en, sensoras de la, de la luz, los, los conos y los bastones En concreto los bastones que son los que, los que se encargan de detectar el movimiento y la luz eh, en blanco y negro O sea, la luz en, sin color son súper, súper sensibles a, a estos cambios de contraste y son los que están en, más en la periferia de, de, de la imagen. Uh -huh. Y por Qué eso guía. es tan difícil ocultar eso. Y va a ser bastante difícil ocultar ese, esos efectos. Uh -huh. Bueno, bueno. Eh, una vez que te acostumbras, no hay vuelta atrás. Esto es como lo que hemos hablado de los ápticos, eh, Hay muchas, muchas, cuando te vas acostumbrando a cosas que te benefician, es difícil volver atrás. Todo esto lo veremos eh, a lo largo de este año. Este es el primer programa de la primera temporada o sea de la temporada número 10, por cierto. Este año cumplimos años. Llevaremos 10 años en real o virtual. Haremos cosas especiales este año, muy especiales. Estamos preparando cosas que, bueno, algunas tardan más, otras menos. Pero en verano cumplimos 10 años. Así que va a ser una fiesta hasta verano. Que se dice pronto, 10 años, madre mía. Algo, algo creo que hemos aprendido entre todos en eh, todo este tipo. Pues ya ves, sí. 2013. Esto, son dos, yo creo que nos pueden convalidar, joder, esto son dos, dos carreras, ¿no? De cinco años. Dos carreras, ya, son, sí. son dos grados superiores. De, de, un de, conservatorio de. Sí, científica. algo así. No, no, no, no les ponen los, los, los capirotes esos en las universidades a pues que nos lleven allá todos los de área virtual y vosotros, robianos. ¿Cuántos somos? 12.000. Pues ya presentamos ahí 12.000. Doctores en VR, somos. Que sabemos VR. mucho más de VR que, que, que muchos de los que están trabajando en VR. También os digo. Y esto va por vosotros, gobierno, que sabéis más. Que, bueno eh, Vamos a hablar... Bueno, lo, la, la última. Eh, llega llega Great Legends a, a Oculus, a Quest, con unos gráficos que me dan un miedo que te... Que, ay, espérate, porque una cosa es jugar a... que Mira los gráficos. Ya, canta mucho. Sí. Es que canta un, porque eso es... Una, una cosa es jugar a, a Resident Evil a cogerlo, cogerlo. Y eh, que da igual que se encuentre polígono y otra cosa es correr, sobre todo cuando vienes de ciertas cosas. Y luego correr con el mando, porque yo a esto, claro, yo no le vas a meter un, un direct drive que pesa 20 kilos a la Quest. No sé cómo lo van a hacer. Bueno, no sé. Estamos expectantes a ver cómo. Que es para Quest, sí, vale. Pero ¿y qué? Sí, ¿Podemos jugar Quest. también los gráficos? <risas> bueno, eh, pues no sé. Pero verdad que, que a lo lejos se tiene que haber polígono y medio. Y la y, en, y si corres, lo normal es mirar. Si Como corras mirándote los pies, no das una vuelta. Tienes que mirar siempre al final, a dónde está el, el, el, el, el, el vértice de la curva. Pero oye, bueno. es interesante y buena noticia que una gran saga llegue a la VR, porque sí. este juego no estaba en VR. De momento solo cuesta... Y, no con... y, no, y ya, no eh, es una conducción juego. tampoco muy, no, jueves, muy no, realista, saben. ¿no? Se ven... Sí. Hombre, esto es arcade, esto es, es muy arcade. Ya estamos los iberitas, pues no. claro que sí, ya estamos los iberitas. Pero eh, a, sí. a ver, ¿a qué han canal os que habéis venido? ¿Qué? <ríe> ¿Eh? ¿Esto sale? No lo sé cuándo sale, ¿cuándo sale? Pone pre este, este jueves, este jueves Pero, ¿A este jueves mismo sale? Ah. Pues le tengo unas ganas sí, sí, sí, Si te parece Qué bueno Yo esto te lo tendrías que probar tú en directo Pero solo si es bueno No lo ponemos a hacer, Hombre, Porque si es, bueno, si si es, es ponerlo es a parir Yo no, es que no, quiero, no quiero un jueves más echar a poner a parir a nadie O sea, esto tiene que ser bueno de verdad Y nos tenemos que reír y, y, y bien Bueno, pues Seguro eh, que, si es, seguro que es, -no, seguro. sí Seguro Seguro Venga, vamos a hablar de lo más leído que ha habido en estas semanas, no no, en el año, en estas semanas. Esto desde el último programa que hicimos, lo más desde leído. Desde el último programa, eso es. Pues lo más leído. John Carmack, limite de supuesto, en Meta. Adiós, Carmack, que te vaya bonito con la IA y vuelve cuando te aburras. Porque este hombre, si pues es que no tiene que trabajar, tiene tanta pasta. Pero bueno, John Carmack. Meta Quest 2 aumenta su velocidad de procesamiento. Y todos los desarrolladores dieron palmas con las orejas. Plas, plas, plas, porque podían subir un poquito algunas cositas. Que luego veremos si lo hacen o no. Y The Walking Dead, Shane and Cinder, más Retribution y Color Connect en la tienda de Pico, O sea, los de Pico estáis de enhorabuena. Quiere decir que Pico se está poniendo las pilas. Que era un miedo que todos teníamos. Que saliera el visor y hubiera uh -huh. pocos juegos. Pues no, yo creo que cada semana están llegando un cubo de juegos, ¿no? Un camión ahí, importante. O sea, que, que genial. Sí, sí, todas las semanas llegan varios me alegro por todos vosotros y por mí que la tengo aquí. El The Walking Tal, ¿ves? Pues mira, hablando de esto, no puedo dejarme, o sea, no puedo quejarme del ritmo de lanzamiento. Red Matter 2 y, y los zombies, Joder, dos, eh, apenas eh, dos dos, semana. Juegacos. dos juegacos, mm -hmm. dos juegacos. Ya solo falta que fueran baratos mm -hmm. y todo. O sea que estupendo, estupendo. Y con esto. Bien. Y con esto. Hemos terminado el primer programa del año. Eh, ya os eh, ha sido un comienzo accidentado. Os, hem, os, os hemos deseado felices fiestas muchas veces y no estabais vosotros delante. Pero bueno, os sonarán los oídos. ¿A tenéis pitido. Qué fuerte. Estábamos haciendo el programa sin, sin sin emitir en directo. Pues menos mal que nos hemos dado cuenta. Menos mal que alguno de vosotros de, ha venido. De. ¿Sí? De hecho, Oscar ha seleccionado algunos de los comentarios del chat y los iba poniendo ahí, como si pensando que, que no os estabais viendo. Es cierto, es cierto. Bueno, esto es lo que. Así, así es como hemos venido. Eh, pues martes, es... los premios de. Real no, no, no, no, no, no. no ¿qué? Mañana, ¿Qué? mañana. Es que si no, el martes no pueden ser. Tiene que ser mañana. Si ¿Sí, te animas. Pero, bueno, tenemos que hablarlo. Porque hay bueno, que, mira, mañana van a ser Este vale, Oscar no va a van ser. a ser vale. lo Pues mañana, esto, el jueves <risa> El jueves jugaremos a cochecitos Y el domingo daremos otra vuelta a todo lo que se nos ha quedado Y yo traeré algún paper Y de paso os enseño los proyectos en los que estamos trabajando Así un poco de hardware y cositas así interesantes Para complementar la inmersividad Para llevarnos a la presencia Todas esas cosas de la VR. Muchísimas gracias Julio por venir Gracias a vosotros Salud. El siguiente por, te pones el, el batín de... de que tanto el, que eres, Yoda, ¿sí? que, para el, el, el siguiente el, ya lo tengo seguramente. Pues para el siguiente que... te lo pones. Ramón, seguro que lleva los calzoncillos que te has regalado también. O sea que no hace falta <risa> los, que los enseñes. <risa> y yo me voy a poner a jugar con todos los cacharritos nuevos de mis mandos. Por cierto, Elite de Angelus. ¿Qué le ha pasado a de ¿Alguno de vosotros si juega el Elite de Angelus? La actualización o, o, o, Odyssey, que me la instalé el otro día, menudo fail. Le tengo que desinstalar y volver Total. a Horizon. Se ve fatal, sí. era como un videojuego Ya no estaba delante de un Espacio profundo era, era una cosa Un ñordo ahí que Así que he tenido que volver para atrás eh, Y estoy sí. echándole un poquito a Horizon eh, No más Sin razer. Sí, sí, Manel, volveremos Esta temporada volvemos, que lo hemos estado hablando ¿Vale? O sea que que genial, que sí, que, que volvemos y ahora más hay muchas cosas. Hay muchas cosas que tenemos que hablar de refactor de qué os pasa con el refactor y de cómo nos toma el pelo. Vale, con esto muchísimas gracias por venir a un programa más. Nos vemos de aquí a Ta unos luego. días. Poneros el visor. Mañana, mañana, mañana juguetes, mismo, vemos, que, día, bien. Sí, que, que agobio hemos venido aquí todos los días. Bueno, pues eso. Que nos vemos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego, un abrazo.